Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la a esta actividad formativa que está organizada por la Escuela Internacional de Postgrado y por el Vicerrectorado de Investigación de, y, y Transferencia. Bueno, ya me conocéis, más o menos. Yo creo que más o menos he estado con todos. Con todo en algún curso, habéis estado conmigo en algún curso. ¿vale? Esta es una actividad que hacemos con otros compañeros del Vicerrectorado y que, bueno, bastante, bastante interesante. Entonces, os quería comentar como tengo hoy solo tengo una pantalla y no puedo y no puedo ver hoy y, y presentar al mismo tiempo entonces si sí os pido que si tenéis alguna alguna duda algún comentario conectéis directamente el micro vale porque si no no lo voy a no lo voy a poder ver entonces vale eh, me interrumpí directamente yo de manera echando por aquí de cuando un vistazo para ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo por el chat Vale, pero, y por aquí ya os digo, eh, intentar hacer las preguntas directamente a través del micrófono, porque si no es que no, no me entero, ¿vale? Y también un poco, no me importa que me interrumpáis, eh, tengo, tengo un carácter bastante, o, un bastante informal y no me importa que me vayáis interrumpiendo, además agradezco que me vayáis interrumpiendo durante la presentación, ¿vale? Porque así un poco aligeramos, hacemos más o menos el discurso y, o, o la presentación. ¿Y qué más cosas? Bueno, como siempre ya veo que los compañeros y compañeras decís por aquí, yo sé que si hay gente con dudas, los que me conocéis o los que estéis más, más, más habituados a, a nuestros cursos, y ayudando a los compañeros y compañeras, ¿vale? Cuando tengan alguna duda, con los formularios de, de asistencia, con el tema de, como ven aquí, de la presentación, ¿vale? Para que todo vaya un poquito más, más fluido. Bueno, vamos a ver. Aquí, está, bueno, este, este curso tiene un recuerdo muy malo para mí, porque este curso, lo recuerdo, no sé si alguien de los que están aquí en la sala, eh, estuviste el año pasado, pero el año pasado íbamos a dar este curso y justamente dimos la primera sesión, creo recordar, en la Facultad de Ciencias Políticas y, y, y Sociología, ¿Vale? Y, pero de, re, de repente, bueno, de repente no, en la segunda jornada se tuvieron que acortar a mitad o creo que ni llegamos a empezarlo por el tema de, de, del COVID, tuvimos que suspenderlo, me acuerdo que estamos en la facultad de sociología y creo que era un viernes y, y suspendieron toda la actividad y fue, creo que eran dos días antes de, de aquel que el 14 de, de marzo en el que tuvimos que cerrarnos todos. Vale, bueno, bueno, eso fue el año pasado, este año por tanto ahora hemos tenido que hacer virtual, evidentemente, pero bueno, hacia el año que viene tenemos oportunidad de hacerlo presencial. Va a seguir un poco la misma estructura, lo que hicimos el año pasado era, era un curso mucho más amplio, porque, porque evidentemente tenemos mucho invitado y mucho contenido, pero claro, la, ya sabéis que la docencia virtual a mí no me gusta tampoco dar muchas horas porque se vuelve excesivamente pesado, entonces hemos hecho una versión un poquito más, más reducida del curso y le damos un par de horas todos los días. Vale, entonces, bueno, aquí tenéis un poco lo que vamos a explicar. Eh, son tres días, días 11 y 12 de marzo. Eh, yo estaré, hoy estaré haciendo yo, yo la introducción. Yo he dado solo dos, dos partes muy, muy básicas, especialmente, especialmente la primera. Voy a hablar un poquito de la, de la carrera científica y, y, y su etapa ¿vale? En qué consiste ser investigador y cómo un poquito podemos ir, ir progresando en, el, en esa carrera, que no siempre, no siempre es fácil y es importante que tengáis un poco todo el mapa para no perder ¿vale? Y después, bueno, pues experiencias prácticas para progresar en la carrera científica. Vamos a repasar un poco todas las convocatorias también, predoctorales y postdoctorales, pre que va a ser muy breve, ¿vale? Pero bueno, me es interesante que, que las sepamos y la, y, y, la, y la repasemos un poquito cuáles cuál son. Yo no soy experto en las convocatorias. Bueno, estoy muy habituado a trabajar con convocatorias, a trabajar con, con estudiantes, estudiantes predoctorales y pre postdoctorales, pero me cuesta muchísimo... Digamos, eh, leer la, la, la parte administrativa de los documentos y, y, y, en fin, todos los detalles. Pero eso no tiene mayor importancia, porque por eso está la convocatoria de los documentos están todos los detalles. Yo quiero que tengáis una visión general y que tengáis ese mapa más que el detalle en el que podéis vosotros ir tranquilamente y verlo en el documento. Aquí ya, la, a partir del de, de segundo día, vamos a entrar ya en, un poquito en materia... Eh, sobre todo en relación con el tema de los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación ya sabéis que son fundamentales para vuestra carrera investigadora. y una investigadora, pero bueno, aquí va a estar bien, porque en definitiva, cuando vamos a estar preparando el curso con, con nuestros compañeros de, del vicerrectorado, aquí vamos a tener a María Gómez Letrán y a Miguel Ángel Guardia, que es director de la oficina de proyectos. ¿Vale? María, en estoy trabajando en la oficina de proyectos, a lo mejor está en la parte más de, de control económico. Pero como estoy hablando con ellos, les le dije que ellos que querían que dieran el curso de una manera eh, de carácter general, ¿no? que, que en definitiva, cuando explicaran en esta primera fase que es un proyecto de investigación, esa, esa, esa, digamos, esas directrices pudieran servir, ¿vale? Para todo para todo proyecto que tengáis que preparar, aunque no sea científico. Son directrices generales que van a venir. Eh, eh, estupendamente y vamos a hablar de acá proyecto de investigación como comento y también de la evaluación de proyecto de investigación es muy importante también que hacer que vaya a es ver que voy a insistir mucho a lo largo de mi presentación es muy importante que estéis familiarizados con todo el tema de la de la evaluación de de, de proyectos y después el tercer día vamos he puesto el tercer día de casos prácticos y experiencia y vamos a estar vamos a estar buense y yo a guensa ya lo conocéis de sobra porque está ahí siempre dando la lata yo sigo publicando en la a eh, mi compañero y salí y los dos siempre a tope eh, preparando los cursos, el que nos va a pasar al formulario. Y, y, y bueno, eh, él es predoctoral y nos va a presentar aquí, como veis, la elaboración de un proyecto de, de predoctoral del plan propio de investigación. Justamente ahora se lo han concedido, han abierto el Virtual centro de gastos. Por tanto, va a venir muy bien. Ya la predoctoral, o sea, todo lo que se predoctoral a seguir en los consejos que de mañana bueno, se va a preparar ese tipo de proyectos, porque, por ejemplo, a él es su primer proyecto de, de, de investigación. Tenemos aquí un investigador, que es un investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Granada, eh, que es Leandro Luigi Diestasi, que es del área de psicología experimental, que es Ramón cajal y bueno, va a contar algunas experiencias prácticas. Va a hacer una presentación biselánea, que creo que os va a gustar bastante, porque porque intenta mezclar un poco toda la parte que he dado yo de carrera científica, pero también con la preparación de, de, de proyectos de investigación, ¿vale? Va a ser una presentación miscelánea, pero va a venir bien. Y yo tengo aquí algunas cositas, como siempre, para, para contar de aspectos estratégicos para conseguir proyectos de investigación, ¿vale? No, no es una... Yo no voy a dar... Tengo, creo que son 20 o 30 minutos de, de, de exposición, además mañana el eh, viernes me coincide con una clase, pero voy a dar algunas directrices generales, ¿vale? Compartir algunos materiales, algunas ideas que os puedan ser de, de utilidad. Y ya está, eso es lo que tenemos preparado, ¿vale? No sé si tenéis, eh, vale, aquí tengo yo, bueno, aquí sí. Eh, se me olvidó, voy a introducir el curso, el curso lo voy a introducir con una visión general de la investigación en los UGR, ¿vale? Y voy a presentar también el vicerrector de investigación, porque no olvidéis que esta es una actividad que es del vicerrector de investigación y transferencia en colaboración con la escuela internacional de de posgrado si te, tenéis alguna duda Con el funcionamiento del curso con la firma con la asistencia con en fin si tenéis alguna duda es vuestro momento de, de, de exponerla vale no sé si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento vale aquí parece que bueno nos pregunta por aquí mila la asistencia la asistencia eh, eh, la buen la va a pasar ahora yo tengo una lista de todos los participantes, ¿vale? Tenemos una lista que nos ha pasado la Escuela Internacional del de todos los, los participantes, un ser con todos vuestros nombres, correo electrónico, etcétera Entonces, durante las tres charlas pasaremos una lista de firmas. No sé en qué momento lo, lo pasaremos porque eso lo va, lo va a llevar a Wences y después ya cotejaremos la lista de asistentes con la lista de, de, los, de los que han venido durante los tres días, ¿vale? Eso es un poco lo que haremos. Y me dice aquí Esperanza, Esperanza que está esperando la aceptación, pues, vamos a ver, Esperanza, vamos a ver qué nos dice Esperanza, vamos a ver, disculpad, vamos tenemos que resolver la felicidad de la marcha, ¿vale?, Bueno, ya veis que vamos solucionando un poquito las cosas por aquí. Parece que se han quedado ahora. Uh, aquí hay unos cuantos. Daniel, buenos, buenos días. días. Buenos días. Eh, eh, el material, eh, ¿pueden por favor poner otra vez el link? Es que yo entré por medio del CEL. Sí, y ahora, lo, ahora, lo y ahora que algunos de los compañeros, compañeros que están por aquí en el chat, que lo compartan, ¿vale? Pasáis otra vez, ¿vale? Y también Gracias. está por Telegram. De nada. Venga, pues ya parece que. Vale, ya parece que hemos solucionado los problemas de entrada. ¿Vale? Avisadme porque eh, si veis que por el Telegram me ponen algo, ¿vale? Como no lo voy a poder estar abierto todo el rato, los que tengáis el grupo de Telegram que yo sigo publicando, están atentos y si veis alguna incidencia, algún compañero o compañera que está preguntando algo y no lo resuelvo, me lo no, no indicáis, ¿vale? Y, y hago como ahora. Muchas gracias. Eh, vale. vale. Eh, una introducción básica para no perder mucho tiempo. Eh, aquí, la, la investigación en la... Eh, la Universidad de Granada. Bueno, ya pasa un poquillo de, de puntilla. Yo quiero que tengáis aquí una, una imagen general, por ejemplo, de todo el trabajo que hacemos nosotros en el la cantidad de personas a las que tenemos que... Que, que atender. Quiero que hagáis una idea de, del volumen que tiene la, la Universidad de Granada en cuestión de investigación, que es un volumen bastante importante, una de las instituciones de investigación más importantes de, de, de España, porque evidentemente una de las, está entre las cinco universidades más importantes y las universidades son los principales organismos de investigación, junto al Consejo de Investigación de Investigación Científica. Pero fijaros, nosotros tenemos contabilizado eh, eh, 6.793 personas. ...o que están vinculadas de alguna u otra manera a realizar investigación con la Universidad de Granada. Cuando hablamos de 6.793 personas, pues hablamos de personas que son tanto profesores como investigadores de la Universidad de Granada... ...pero que también son, por ejemplo, gente de, eh, que está colaborando con la universidad en proyectos... ...gente que está haciendo también la tesis doctoral eh, o, o gente que de alguna, manera, o de alguna u otra manera participa en grupos de investigación... Eh, 4.070 eh, del total son de la universidad, Granada. fijaros, investigadores tenemos 2.700, que no es una, no, no una, no una mala cifra, ¿vale? Y bueno, aquí veis un poco también la cantidad de cario FPU, FPI que tenemos, tenemos 79, 40, en fin, fijaros la cantidad de personas que, que, que están participando en la, eh, eh, en la universidad. Aquí realmente una forma de contabilizar nosotros el tamaño de investigación que tenemos hay que contabilizar cuántas personas juegan algún tipo de papel eh, en los proyectos de investigación. Y fijaros que hay al menos 3.082 personas que están vinculadas a proyectos de investigación, eh, siendo bien IP del proyecto o miembros del equipo. ¿vale? Entonces somos una gran comunidad. De, de investigador, una comunidad, una comunidad gigante, una comunidad además que tenemos bastante éxito eh, en la investigación porque en diferentes rankings, diferentes clasificaciones, entre ellas esta, que es el ranking de Shanghai, que quizás sea el más el más importante, aparecemos, fijaros, como la, como la segunda o, o al menos entre la segunda y la cuarta universidad más importante de España en términos de, de, de, de investigación. Fijaros que pese a ser una universidad como se suele decir una universidad de, de, de provincia, estamos compitiendo con las grandes universidades de, la, de las grandes capitales españolas, como Barcelona, Madrid, ¿vale? Estamos ahí, digamos, compitiendo con, con las más grandes y realmente la Universidad de Granada no, se, no deja de ser un sistema, un, una universidad anómala dentro de la universidad española, porque por, la, por el lugar geográfico que ocupa por la, por la comunidad autónoma a la que pertenecemos, no deberíamos tener esta, eh, eh, eh, digamos, esa, esa posición tan alta. Pero bueno, para, ser, para que os sintáis un poco orgullosos, diga, eh, el vicerrectorado también trae mucha información de cuáles son las disciplinas que, que, que son más importantes. Esta no la, no la he actualizado, en el 2019 tiene que haber puesto la de este año, pero bueno, da no igual para que te hagáis una idea. Hay, por ejemplo, disciplinas, como veis aquí, que estamos sistemáticamente todos los años entre las 100 primeras del mundo, como pasa en la en information science, engineering, en science technology, en disciplinas tan importantes como las matemáticas computer science, y después fijaros todas las disciplinas que tenemos entre la 101 y la 150. O sea, que tenemos potencial no solo para eh, estar jugando en la pomada, digamos, de la universidad española, sino que además tenemos, eh, tenemos también muchas disciplinas que están compitiendo en el top del top a nivel mundial y, y científico. ¿Vale? Eh, bueno, también, evidentemente, esto es el la labor de muchos de los investigadores que tenemos. Todos estos datos, si queréis, luego paso el enlace de la memoria de investigación para que lo veáis con, con, con tranquilidad, pero tenemos muchísimos investigadores, ¿vale?, eh, que están en, la, en los rankings internacionales. Recientemente ha salido este, de los nueve magníficos de la Universidad de Granada, que creo que tengo el enlace por aquí, sí, eh, ¿vale? Donde podéis ver las los investigadores con, con, con mayor impacto de la universidad, ¿vale?, a partir de un estudio de Stanford. Esto lo voy a compartir por aquí, ¿vale?, Ahí lo tenéis. Y lo compartimos también por aquí. Ahí. Sigue entrando gente. Bueno, bienvenido a los que había entrado ahora. Aquí sigue entrando mi gente. Vale, bueno, me da un vistacillo. Es importante cuando pues, hacéis el doctorado, luego lo veremos, que conozcáis quiénes son los, los mejores investigadores y las, los grupos más, más activos. Esta gente, estos 59 magníficos, son personas que están entre el 10 al 2% de las investigadoras con mayor impacto, según el número de citas a nivel mundial. Claro que están el 2% de 100, de un conjunto de 159 investigadores. Vale. Bueno, ahí la tenéis, lo podéis conocer de, de la área, de los que son, quienes son, ¿vale? Tenéis todo el estudio por, por ahí en ese enlace que, que os he compartido. Más cositas, también es muy importante, eh, la Universidad de Granada en tema de investigación destaca en dos cosas fundamentales. ¿En qué destacamos? Destacamos en proyectos de investigación y en la consecución de becarios eh, FPI-FPU, ¿vale? En FPU casi siempre somos la, la, la segunda o la tercera universidad sistemáticamente, pero somos los, los primeros en proyectos de investigación, siempre estamos también entre las tres o cuatro primeras universidades. ¿vale? Tenemos siempre 100 eh, proyectos de investigación. En el último convocatoria hemos conseguido 100 proyectos de esta investigación, en la anterior, 92, que es la que estáis viendo ahí. O sea, que es un lugar bueno, ahí tenemos bastantes recursos de, de investigación. ¿Quién lleva todo esto? Pero esto, esto nos presentamos porque cuando hacemos la presentación del curso, cuando eh, en el mundo prepandémico, nos sentamos allí todos y estaba Miguel Ángel y estaban todos los representantes de, de, del vicerrectorado. Entonces, hacemos una pequeña de introducción al vicerrectorado de investigación, evidentemente. El vicerrectorado de investigación es importante porque allí gestionamos todas las cuestiones relacionadas con investigación, sobre todo con la gestión de dos cosas, de convocatoria y de proyectos de, de, de investigación. Y es un lugar al que deberíais ir más porque la verdad que ahí se pusen muchas cosas y sobre todo hay muchas convocatorias y mucha gente que os puede informar de, de, de cuestiones que, que os interesan. Yo he puesto un poco las funciones, que las podéis ver luego con, con, con total tranquilidad, no me voy a detener en, en estas cuestiones. Vale, Y bueno, estas son las unidades que tenéis. Allí, y que evidentemente están a vuestro servicio. Tenemos la Oficina de Gestión de Proyectos, está también la, con nuestros compañeros de la Oficina de, de Transferencia de Resultados, que son los, los compañeros de la OTRI, la Oficina de Proyectos Internacionales, ¿vale? que también he visto que hacen muchos cursos y también muchas convocatorias interesantes, y después está el Centro de Instrumentación Científica, que tiene bueno, un lado un poquillo más diferente y está digamos, en el campus de, de, de, de Fuente Nueva, pero también distribuido por todas las universidades. De todo esto, fijamos gastamos recursos, contratamos investigadores y yo me dedico a esto. Yo soy el tío que se dedica a evaluar la, la, la ciencia y a sacar los indicadores bibliométricos, Llevo la unidad de evaluación de la actividad científica. Y también, evidentemente, hacemos actividad de promoción y difusión, como lo de yo sigo publicando. ¿Vale? Muchas cosas hacemos. Y bueno, importante, esta es nuestra nuestro, digamos, nuestro nuestro documento, que sirve un poco particular, todo, todo lo que hacemos en el vice de investigación, o al menos un porcentaje muy, muy importante Es el plan propio de investigación de la Universidad de Granada, al que nos referiremos después y durante la exposición en alguna de sus convocatorias que vosotros puede interesar. En cualquier caso, si os pido, estar un, un vistazo al plan propio, porque hay muchas convocatorias que están adaptadas, tanto, o sea, se puede conseguir mucho dinero con el plan propio, en qué sentido, si soy investigador de la universidad, tanto en la etapa que hasta ahora, de predoctorales, ...hasta que seáis titulares o podéis ir consiguiendo mucho dinero en diferentes etapas... ...porque tenemos eh, convocatorias de, de, de todo tipo, no sé por qué está. Mm, vale. ¿Vale? Tenemos programas de incentivación de la actividad investigadora, de potenciación de los recursos humanos. Realmente aquí es donde nos gastamos casi toda la pasta del programa, en ¿eh? la potenciación de los recursos humanos. Tenemos programas de atracción del talento, de movilidad para realizar estancias de investigación... Tenemos también una serie de premios, a los que también eh, os podéis presentar en el futuro de reconocimiento de la actividad investigadora. Tenemos acciones complementarias y tenemos nuestros programas UGR 2020, ¿vale? Ayuda a la transferencia, en fin, fijaros la cantidad de ayudas que hay. Tenemos un total de 51 programas y gran parte una parte significativa de ellos una parte importante, os puede, os puede interesar, os, os podéis concursar, ¿vale? Os lo pongo por aquí, dale un vistazo, ¿vale? Dale un vistazo al plan propio, ahí tenéis la información... ahí tenéis lo paso también va por aquí por lo paso y por el telegram vale y ya está esto es lo que quería contar un poquito vale un poquito contextualizar la esta charla en este eh, digamos en este contexto de investigación y, y con nuestros compañeros de vicerrectorado. De bueno yo voy a empezar ya mi rollo vale no sé si tenéis alguna pregunta preguntáis, si no empezamos vale Y por aquí tampoco... Vale, perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poco de... de, de con un carácter muy... os pues quiero hablar con un carácter muy muy genérico, ¿vale? Ya he comentado y lo vuelvo a repetir, que me podéis interrumpir cuando, cuando queréis, es conveniente que me, que me interrumpáis, vayáis resolviendo las dudas. Realmente a mí la presentación me igual bueno, yo lo que quiero es que... Que, que vayáis con las dudas resueltas sobre, sobre, sobre este aspecto que yo creo que es fundamental que tengáis un conocimiento profundo sobre la carrera investigadora, tened en cuenta que poco voy a progresar, eh, digamos, científicamente, si no conocéis dónde tenéis que progresar o dónde o sea tenéis que, que, que, que dirigir, pero a mí me sorprende mucho cuando, cuando hablo con... con con investigadores predoctorales o con gente que está haciendo la tesis doctoral que muchas veces tienen un desconocimiento absoluto de cuál es el siguiente paso que tienen que dar eh, en su vida investigadora o cuáles son las convocatorias a las que tenía que presentarse. Y muchas veces, además, eh, me encuentro que, que, que muchos de estos, de estos investigadores predoctorales o investigadoras predoctorales Además se dejan guías por personas que tienen poco conocimiento del sistema de IMADEP, porque a lo mejor eh, nos encontramos que su director o su directora de, de tesis doctoral o la gente de su grupo de investigación pues no están puestos al día sobre las convocatorias presentes ni, ni, ni futuras que, que tienen relación con la carrera investigadora. Por tanto, veo mucho desconocimiento y, y el OGR desde el principio hemos visto mucha necesidad de dar este tipo de, de cursos de la carrera investigadora. Vale, y bueno, eh, ya hemos dado más, muchísimo. Ya sabéis también que yo sigo publicando prácticamente la parte que, que damos. Por cierto, creo que creo que damos algunos, perdón, creo que damos algunos más, ¿no? De, de este tipo de, de cuestiones o, o, o, o grupos. Vamos a ver, creo que tengo yo por aquí, aquí alguno más. Un ah, Mira, tengo, este, hay otro, efectivamente, hay un taller eh, que damos, que daremos, ¿vale? La, Aquí, Tendremos un taller práctico, ¿vale? Que ya, se, ya tiene que, ya, como ya digamos, una parte especializada de este de carrera o sea, Taller práctico para la preparación de convocatorias para los trabajos de la Silvia y Ramón y Cajal, que daremos eh, yo y el doctor Nicolás Robinson también participarán, ¿vale? Que parece que es la segunda que de marzo. Entonces, a quien le interese el tema, ahí puede profundizar también este tipo de, de cuestiones. Bueno, la carrera investigadora. Pues comentar un poquito qué pasa con, con la carrera investigadora. Este es, un, este es un gráfico que saqué de… no es un gráfico relacionado con, con la carrera investigadora en España, este es un gráfico que sacaban, vale, Lo, que saqué de un informe de, del Ministerio de Ciencias, pero del Reino, del Reino Unido, en el que veía cuánta gente, una vez terminada la carrera, continuaba la carrera normal, la carrera de grado, continuaba en la carrera investigadora y acababa con profesor de… De, de, de universidad. Entonces, yo creo que los datos serán muy similares, por eso la, la utilizaba y, evidentemente, el contexto también es eh, muy similar. Eh, al parecer, cuando se termina la carrera, un 40% de los, de, como pasa con vosotros, con, eh, continúa con la carrera, con los estudios de posgrado. ¿vale? De todos los que terminan la carrera, el 40% continúa eh, los estudios de posgrado. ¿vale? Fijaros, además, Fijaros, bueno, bienvenidos a los que vais entrando, ¿vale? Fijaros que también, una vez que el estudio de posgrado, de los que empiezan la carrera, el 30%, como veis aquí, vamos a un momentito de poner. Eh, voy a poner. Bueno, es que después me interrumpen. Bueno, no, no lo pongo. Iba a poner la, la pizarra, pero si sí, tengo que estar aquí cambiando, no me da tiempo. Bueno, el eh, 30% con, eh, consigue, eh, digamos, continuar con la carrera, con la con la fase predoctoral para doctorar. 30% ¿Vale? Solo el 30% de los que empiezan el grado, al final, ¿vale? Empieza a hacer la tesis doctoral o está en etapa postdoctoral. Por Esto está como vosotros mismos los que estáis en el curso, está en etapa postdoctoral. Solo el 30%. Veis que realmente la carrera de investigador es una carrera donde se va perdiendo, se va perdiendo gente por el, por, por el camino. Pero fijaros, aquí ya me encuentro un dato muy, muy interesante, ya que muchos de los que estáis en el doctorado, donde vais a acabar realmente... ¿Vale? En la, en, la, en, la, en la industria. En la industria nos referimos a una industria de, de, de, de I más D, ¿no? ¿Vale? Digamos en la parte de gestión de, de, de, de la industria, de, sobre todo en los departamentos I más D, y acaba un porcentaje de en torno al 10%, de ese 40%, 10 acaba en la industria y en la administración. Fijaros que ya el siguiente paso, aquí hay bastante gente en realidad, ¿no? Haciendo la perdida y la postdoctoral, si lo comparamos con el grado, el 30% es una cantidad importante pero poca gente, o, o ya dar el salto hacia la carrera investigadora, ¿vale?, ya lo da muy poquito, ya lo da solo el 4% de, de, de la gente que empieza la, eh, el programa de doctoral y doctorado. La carrera científica solo la empieza el 4, el 4%, ¿vale?, y mucha gente, además, de los que empiezan esta carrera científica va a tener que volver a la industria a la administración o bien ya eh, dejar la carrera científica y ir a otro sitio, y, por supuesto, darle el salto hacia, digamos, hacia la figura de profesor de, de universidad o a tener un puesto dentro de la universidad, ya son muy poquitos los que, los que lo consiguen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mensaje que lo lanzo? Que fijaros, al final eh, veis que esto es como una especie de, de embudo, donde evidentemente, como pasa en todos sitios, no, no hay un espacio para todos vale y cada vez que avanzamos una etapa más cada vez hay menos plaza y menos posibilidades de entrar al sistema por tanto un mundo muy muy, muy competitivo vale un mundo muy competitivo donde hay muchísima muchísima gente vale y bueno aquí lo, lo estáis viendo esta es la carrera estándar de, de, de un proceso aquí están todos aquí están entrando todos los que se han tomado café los tíos están tranquilos y, y están ahí no, han pasado las nueve y media bueno entonces, aquí tenéis la, la carrera de profesor universitario. Esta es la carrera de profesor universitario, ¿vale? Pero la carrera de profesor universitario tiene mucho que ver con la carrera con la carrera, con la carrera científica. Normalmente, como es la carrera de profesor universitario? La carrera de profesor universitario tiene una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y siete, siete escalones. Y es realmente, aunque vosotros veáis esta carrera de catedral, esta carrera de profesor universitario, como una escalera. Realmente no es una, no una escalera, realmente eh, cualquiera puede entrar al sistema o por aquí o por aquí o por aquí, depende un poco de, del perfil. Antes sí era más normal, antes, por ejemplo, eh, un, un, la carrera era: tú entrabas de ayudante doctor, esta figura es muy rara que, que se dé, entraba de ayudante doctor, es decir, había leído la tesis doctoral. Una vez que leía la tesis doctoral, después pasaba a ser contratado doctor. Cuando estaba contratado doctor, ya tenía un carácter indefinido, o es sea, si decir, ya era el personal. Hijo de la, de, la, de la universidad, pero tienes que, evidentemente, hacer un proceso que llamamos nosotros de acreditación, que lo lleva ANECA, que nos da un papelito y nos dice, usted puede ser titular de universidad, ¿vale? Va a hacen la plaza y conseguimos la titularidad y después la cátedra, y después por, por, por hacer mérito, bueno, una figura de que no... ¿vale? Y aquí es cuando somos funcionarios. Esa es un poco la, carrera, la carrera investigadora los diferentes, o digamos, los diferentes las diferentes escalones que, que tenemos que, que, que ir superando. Realmente, como comento, no va a ir la, la carrera de investigador o la carrera de profesor universitario como, una, como escalones. Cuando nos evalúan en cada una de estas fases, aquí he puesto levemente un poquito qué es lo que, tienen, es lo que nos tienen en cuenta. Principalmente, fijaros aquí, nos van a evaluar o, o, el, may o el mayor porcentaje o de, de, de, de puntos que nos dan eh, recaen sobre la investigación, como veis aquí. La investigación actualmente es fundamental y en todos los sistemas de evaluación ocupa un lugar una que va evidentemente, el segundo aspecto muy importante es la docencia. Y después hay otros aspectos que siempre se valoran muy positivamente: la gestión, la gestión que son los puestos que ocupamos, y después también la transferencia de, de, de, de investigación. Esto ya de por sí nos da una idea de lo que tenemos que hacer como investigadores. Lo que tenemos que hacer como investigadores es investigar. Investigar consiste en pública y conseguir proyectos. ¿Vale? Si, si publicamos y conseguimos proyectos, pues avanzaremos un poco con nuestra carrera de, de profesores eh, universitarios, nuestra carrera de investigadora dentro de la universidad, porque fijaros, ¿vale? Está la investigación y aquí tenemos también un poco la docencia, pero la docencia, cómo no la, como la tenemos que dar por, obligatoriamente, pues no tenemos que preocuparnos demasiado del de asunto. En fin, esto que veis aquí eh, es una visión simplista, esquemática de la. De, de la carrera de profesor universitario. Pero fijaros, esta ya una visión mucho más compleja y mucho más real de lo que ocurre eh, en la universidad. Voy a poner aquí, si voy a poner... Ahí. Y me pillo aquí mi punterillo. Ahí. Vale. Aquí sí creo que, que, que tenéis eh, una imagen más, más clara y más, más exacta de lo que ocurre en eh, eh, la carrera investigadora. Fijaros, en la parte inferior, ¿vale? En esta zona, aquí, en esta zona inferior, os he puesto la edad. ¿Vale? la edad que tendréis que tener ahí veis que hay un bloque de 27 años 32 y 41 vale aquí tenéis la tesis doctoral aquí tenéis vuestra tesis doctoral vale aquí tenéis aquí tenéis lo que sois predos máster doctorado vale aquí todo es antes de la tesis doctoral aquí tenemos fijaros tenemos tres tres eh, tres entradas tenemos esta es la carrera esta carrera, que hemos visto aquí, la represento aquí, ayudante, ayudante, doctor, contratado, titular y catedrático. Aquí tenemos la carrera investigadora, que sería la carrera investigadora según la ve el ministerio a través de diferentes convocatorias nacionales, europeas, y también os puede ayudar la propia investigación a decir aquí no estamos dentro de esto, vale estamos dentro de la convocatoria. Y aquí tenemos otras opciones que tenemos vale para hacer la carrera investigadora. Por tanto, carrera investigadora convencional como razón universitario carrera investigadora a través de convocatorias, y otras opciones diferentes. Vamos a ver quién viene por aquí. Eh, vale. Vale, eh, entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Fijaros, cuando leáis la tesis doctoral, hay una cosilla que ya le he comentado que tenéis que hacer. Cuando le hay la tesis doctoral, si habéis estado dentro de la carrera universitaria, tenéis que presentar a la NECA. Tenéis que presentar un proceso de acreditación. La acreditación de la NECA os va dando. Digamos, eh, validez o todo lo que ha habido haciendo, habido y os da un papelito donde dice que estáis eh, en disposición de hacer ayudantes doctoras, contratados doctoras o titulares o catedráticos. ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo accedéis aquí? Aquí se accede, digamos, eh, si tenéis suerte, ¿quién accede? Los FPI, los FPU, como estáis dentro de la carrera científica e investigadora desde el inicio, tenéis más posibilidades, evidentemente, de acceder a la carrera investigadora dentro de la universidad, porque tenemos posibilidades de conseguir la acreditación ayudante de doctor. ¿Por qué? Porque como vi la docencia, tenéis la tesis, y la tesis implica tres publicaciones, tenéis todos los requisitos para salir de doctor. ¿Qué pasa? Que entonces, todos los que son mercados, FPI, y consiguen doctor, pues, tienen muchas probabilidades de entrar dentro de este sistema. Tardas, de ser doctor, ante doctor, contratados, titulóricas, Vale, Mucha gente también entra dentro de este sistema, o dentro de, de, esta, línea de, de esta línea de evolución de la carrera científica, a través de plazas, de sustituciones e interinidades. ¿vale? También bastante, bastante habitual. Vamos a seguir metiendo gente. Vale, bueno, es un poco lo, la, la, la parte de... Sin embargo, aquí, fijaros, eh, fuera de este sistema tenemos más cositas. Aquí tenemos lo que es la carrera investigadora en convocatorias nacionales. Evidentemente, una de, las, una, de las, una de las cuestiones que voy a encontrar dentro de la carrera investigadora es que realmente en España no hay un diseño lógico ni, no sé, de un diseño racional de la carrera investigadora. La carrera investigadora dentro de España es una colección de parches ...que tiene que tienen cierto sentido. Me refiero a Parcha, pues un, hubo una convocatoria hace 10 años... ...y la han mantenido, después a los 5 años sacaron otra convocatoria... ...estaba otro programa y la han mantenido, la han dividido... ...y han ido configurando ahí una especie de puzla... ...que se parece en algo a una carrera científica investigadora... ...pero es una, una carrera que evidentemente no tiene garantía de... ...digamos, no, no vaya a estar estable a lo largo del tiempo... ...siempre es muy una carrera con mucha incertidumbre... ...porque constantemente, cada dos años, tenéis que ir siendo, siendo evaluados. En cualquier caso, eh, la carrera investigadora en España se compone, como digo, de convocatorias nacionales europeas y del plan propio, después las vamos a ver, o sea, no os preocupéis por, por eso, y estaría dentro de, de, tendría varios pasos, ¿vale? Tendría la lectura de la tesis doctoral, la tesis doctoral normalmente se, lee con, se termina de leer con 27 años, es una, es una, es una fecha referencial. Vale, por ello, por ejemplo, si sí, 27 yo no con 30 y tantos años. Pero bueno, hay gente que la lee con 35, con, con otros que la lee con 26, a una, a una fecha promedio, ¿vale? Yo siempre digo. Vale, entonces dice, usted puede participar en esta convocatoria cinco años después de hasta cinco años después de la lectura de la tesis, doctora. Vale, entonces, no la vida académica o la vida, digamos, de la carrera investigada sería a partir de la lectura de la tesis. ¿Qué ocurre? Cuando la tesis doctoral iniciáis la etapa postdoctoral, vale la etapa postdoctoral sois durante entre 4 5, o 5 o años, con 32 años por ahí, ya tenéis que estar incorporando con 32, 33 años a la carrera investigadora, digamos, a, la, a la, lo que llamamos aquí la general track esta, vale que ella la carrera con un carácter más serio, con senior, ¿vale? Y con 41 años, fijaros, suele llegar la consolidación dentro de, de, de la universidad. vale Hay mucha gente también que después de la tesis doctoral, bueno, aquí, durante, durante estas durante esta convocatorias, que aquí, por ejemplo, está la, eh, la Juan de la Sierva, la convocatoria de Ramón y Cajal, si conseguís alguna de esas convocatorias podéis ir a aquí. ¿Por qué? Porque muchas de estas convocatorias, de las convocatorias que están aquí, permiten la estabilización en alguna de estas figuras. ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy Ramón y Cajal, Ramón y Cajal implica que cuando termine el contrato de Ramón y Cajal me estabiliza como contratado doctor. Vale, entonces, di el salto aquí. Por eso pongo que da podría saltar el salto en cualquier momento. Si conseguía con una convocatoria eh, europea, también muchas de las convocatorias europeas eh, también tienen estabilización directa a los GR a la terminación del contrato. ¿vale? Por tanto, muchas veces, si conseguimos una convocatoria europea en este, en este momento, pues podemos dar el salto titular y nos vamos, vamos incorporando. Y bueno, más opciones. Tenía otra alternativa, que hacer por extranjero? Mucha gente se va al extranjero, 7, 8 años, y consigue aquí una, una Ramón y Cajal, y se incorpora aquí con las convocatorias y después hasta aquí a titular. ¿Vale? O mucha gente se queda y hace carrera en el extranjero. Bien. Y después, si os queréis quedar dentro de la universidad, tenéis otra alternativa, como puesto aquí, una como incorporar industria, la carrera técnica o hacer labores de, de, de transferencia, consultoría, etcétera. La verdad que si estéis dentro de un grupo de. De, de investigación de la universidad, parece que es bastante habitual que estos grupos de investigación tengan espinos y en fin y tengan también actividades actividades comerciales o actividades económicas con, con otras empresas o con proyectos de investigación. así en fin, que no solo, no solo está la universidad investigando y publicando sino también puede desviar por la parte de, de la transferencia. Bueno, espero que, que me haya explicado bien porque habéis visto que, que esto es un poco lío, ¿vale? Es un poco lío la carrera investigadora Vale, ¿tenéis dudas? Vamos a ver. Vamos, a ver, es que me va primero que ha preguntado por aquí. Oye, ¿por qué no me hacéis las preguntas? ¿Por qué no me hacéis las preguntas, los que tengáis alguna duda? Hasta este punto, ¿por qué no me hacéis las preguntas speaking? Vale, en vez de poner chat y me las comentáis. Y será más entretenido. ¿Tenía? Sí, vamos a hacer una parada aquí. Gracias. ¿Quién habla? Eh, soy Roberto, Mecillo no Germana. Eh, te quiero preguntar la parte de transferencia. Eh, en el grafiquito que ha estado que ha puesto en una de las transparencias que tenía investigar, docencia, transferencia, gestión, transferencia que eh, se transferencia, transferencia que dice. Sí. Eh, tengo vale. la transferencia es un concepto, un concepto. Es un concepto que no está demasiado claro dentro de la universidad y habéis visto que el diseño de transferencia de investigación que se saca ahora no está demasiado claro. ¿La, la transferencia qué es? La transferencia, es, digo, para mí, por lo que considero yo, la transferencia es generar dinero con un conocimiento previo que ha generado a través de publicaciones y de investigación. Es decir, ¿qué es transferencia? Si yo tengo un grupo de investigación y desarrollo un medicamento y ese medicamento lo comercializo, eso es transferencia, ¿vale? Es decir, he investigado y además generado, digamos, un valor, un valor eh, económico. Para mí la transferencia, por ejemplo, es hacer contratos con, con, con organismos, con, yo tengo una empresa de transferencia, de, por ejemplo, transferimos, hacemos informes bibliométricos y, y, y labores de consultoría y, digamos, trabajo con la administración. ¿Qué hago? Aplico todo el conocimiento que se hace del indicador bibliométrico, que hacen mis publicaciones, a ayudar a la gente de la administración a tomar decisiones a través del indicador bibliométrico. ¿Vale? Por tanto, tiene que ver mucho con contratos de investigación que realizamos los grupos de investigación con otros actores de la sociedad, ¿vale? Con administraciones públicas, otras empresas particulares, etcétera. Pero todo lo que vendemos tiene mucha relación con lo que publicamos y con lo que investigamos. Ahora bien, esto digamos, entonces la transferencia como tal es, por ejemplo, dos casos prácticos, artículos, digo, artículos, contrato de investigación con otros actores del tejido del tejido social y empresarial, ¿vale? Y de la administración pública. Y también, por ejemplo, otro ejemplo que no claro, son la creación o formación de espinos. Eso es transferencia. Después, ya nos podemos, digamos, eh, eh, incluir otras muchísimas cosas... Porque hay transferencias, digamos, por ejemplo, humanidades hacen transferencias de otro tipo, con un carácter más intelectual y menos económico. Por ejemplo, tener una columna en un periódico puede hacer transferencias. ¿vale? Escribir que un libro eh, de carácter divulgativo para hacer transferencias. Pero yo quiero que la transferencia que, que, que vea, la transferencia que tratamos aquí, la transferencia sobre todo con un carácter más, más económico. Pero hay muchísimos tipos de transferencias vale y, y, y, y bueno, de ahí... de eh, eh, bueno, ya lo comparto por aquí Rubén creo que está en el curso, así tiene oportunidad ahora de compartir información sobre el tema de transferencias sobre Rubén, la clasificación esa que tenemos ¿verdad? de qué hacer hacerse sin de transferencias, sobre qué transferencias compártela por el telegram y por el chat para que vean un poco pero lo ah, no que comenta, ¿vale? sobre todo el tema de espino y de contrato. Muchas gracias Daniel mi, hablando de la transferencia voy a, dejaros, voy a dejaros tres preguntas, ¿vale? Tú y después otra persona, y después pasamos otra tanda, ¿vale? Y después ya me quiero hacer la presentación, ¿vale? Y después pasamos la presentación y que ya estamos todo el tiempo que queráis, ¿vale? Para completar un poco el problema. Sí, cuenta. ¿Quién eres? ¿Presentaron? Sí, Alejandra, perdona. Eh, a mí me surge la duda, también lo de la transferencia, porque entiendo que puede haber áreas en las que la transferencia pueda ser un poco más fácil de desarrollar. Y sí. me pregunto si está establecido, por ejemplo, en mi campo, que es el de la educación. Sí, eh, sí, sí pasos de transferencia que una pueda mirar y dices, bueno, pues voy a intentar hacer algo algo en este sentido. Sí, sí, sí, sí. Eh, en educación yo te digo, ahora si queréis pasamos información específica, ¿vale? No sé, Rubén, tú estás por ahí. Y luego... Bueno, me parece que, que en este estado, por ahí. que digo, en transferencia, ahora, ahora pasamos a la tabla específica, pero cada campo, evidentemente, tiene su, su transferencia especial. Por ejemplo, en educación, ha sido una transferencia fundamental. Además, es uno de los campos que más transfiere, porque constantemente está trabajando con escuelas, con institutos, constantemente está desarrollando eh, nuevas metodologías, nuevas formas de mejorar la educación, y constantemente, además, está trabajando, trabajando con buenos colegios en implantar ese tipo de programas. O sea, que cada, cada área tiene su, su, su transferencia Específica en el área que estoy yo, que es eh, documentación y biblioteconomía, somos mucho de la investigación que hacemos se aplica directamente a la biblioteca. ¿vale? Hay una transferencia que, por ejemplo, la firma de convenios con colegios y después la aplicación de, de los acuerdos que lleguen a esos convenios, los colegios, eso también es, es transferencia. Los materiales didácticos son transferencias, también son transferencias. La, la en psicología, todas las cosas que hacéis de, de, de está y todo eso, todo eso es tra, eh, transferencia. ¿Vale? pero ahora, ahora, como comento, compartimos un documento donde vaya a ver todo claro cada una de las actividades de transferencia que hay y los, los diferentes bloques de transferencia que hay, ¿vale? Venga, os Muchas dejo la pregunta. Hola. ¿Sí? Buenas. Bueno, mira, soy José Manuel Moreno, de la doctorando de la Facultad de Política. Mira, tengo una pregunta. En el gráfico que has puesto de la carrera del profesor universitario, eh, que sí, lo, sí, lo tenemos sí, justo aquí. delante, sí. Eh, aquí, este, este, ¿no? Efectivamente, vale. ese es. Eh, no sé si es un mito o no lo es, porque en nuestra facultad se da una cosa muy curiosa, que es que los doctorandos sin contrato predoctoral suelen tener mejores investigaciones que los FPUs o los FPI's, por la general. Quizá porque, como no tienen esa carga docente, pueden permitirse más tiempo para investigar. Pero la pregunta que yo te hago es, dicen, o lo que se nos ha fomentado mucho es, oye, mira... Aunque no tengáis docencia, si tenéis muy buenas publicaciones, podéis llegar incluso a tener la acreditación de ayudante doctor. Porque creo recordar que la, la parte de docencia puntúa muy poco. ¿Esto es posible o no lo es en tu experiencia? Eh, mira, sí. Eh, realmente eh, eso es posible sacar un ayudante doctor, ¿vale? Si no tenéis... Sino, pero tenéis que tener algún tipo de, de docencia. Yo realmente, por ejemplo, a mí me pasó el caso, yo cuando eh, tú me saqué la ayuda de doctor, que no me la saqué hace muchos años, no me la saqué hace poco, me la, la di sin ningún tipo de, de docencia oficial, nada más que la docencia que he dado a través de los cursos y todo esto, bueno, toda la actividad que, que he visto que he ido desarrollando. Pero sí, pero hombre, implica hacer implica ese manual que aunque tú puedas pedir el tú tienes que dar, digamos, a lo mejor charla en el máster, o he dado conferencias, cursos en, en un contexto, digamos, académico, sin docencia, sin docencia no puedes conseguir el doctor, tienes que tener algo. Pero evidentemente, la gente que ha dado clases pues, tiene muchas más posibilidades. Pero si sí la puedes conseguir sin, digamos, tener docencia oficial. Pero bueno, también hay posibilidades que no la tenga Tampoco es eh, tampoco una realidad, yo te recomiendo. Yo te recomiendo que no le hagan mucho caso. Si yo soy, digamos, eh, si yo veo a una persona que acaba de tener doctoral y veo que no tiene absolutamente ninguna docencia en un contexto académico, no va a conseguir el doctor. el doctor. Otra cosa es lo que hagan las comisiones dentro de las comisiones, que eso ya no, ya, ya, ya no lo sé. ¿Vale? Bueno, no sé si te he respondido pero... eh, bueno, bueno. Bueno, eh, Sí, sí, una última pregunta ¿Quién? Ah, pues venga, una última pregunta y avanzamos Vale, ¿vale? Eh, vale soy Daniel eh, Con respecto a lo que has dicho de, uh -huh. Con lo que has comentado Respecto la, al tema de la docencia eh, Dando a lo mejor Charlas o, o cursos que has comentado Ese tipo de cosas, ¿cómo se puede acreditar A nivel... De docencia, cuando vas a aplicar, cuando vas a solicitar algún contrato o lo que sea que te, lo requ que te requiera una docencia. más nada claro. por el tipo de contrato que no hay, como he comentado, el dices, ¿cómo, no ¿cómo, lo lo presentamos, ¿cómo lo presentamos, digamos, en, en, la, en la propia solicitud de acreditación? Dice. Claro, porque al no, al no constar como una docencia universitaria en el que tienes una serie de créditos, ¿cómo puede. Vale, como si yo creo que lo más práctico, ¿vale? Es que lo que me haga la pregunta por, por yo sigo publicando, ¿vale? A ver si consigo poner esto, leche. Ahora, que no veo este de foco. Que aquí no me, bueno, me voy a dejar así mosaico. Que te, te comento si quieres, si quieres luego, o si hacemos luego un, un descansillo, me puedo meter directamente la explicación y, y te lo enseño cómo lo, cómo lo he incluido yo, ¿vale? Digamos en el tiempo esto os parece. Eh, vale, vale, estupendo. Si no, se lo dejo escrito sí. por, por Telegram. Digo, ¿me escucháis? Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí? Hola. ¿Sí ¿Te escuchamos? ¿Se escucha bien, Dani? Sí, se escucha. Venga, nosotros ¿no? ¿Me escuchas bien, Dani? Creo que se ha quedado colgado un poquito. Me imagino que en breve vamos Disculpadme, ¿A es que le he dado al tema este del mosaico de las narices y llama. me... Eh, ¿Me veis bien? ¿Veis la presentación y todo? Sí, ¿No? se escucha bien. Sí, la bien, presentación pero... no. Eso, correcto. Y me dice que Daniel Torrazaña está presentando. ¿Quién es ese tío. Y coraje. Es que estás en dos pantallas. En dos pantallas, sí. Y ahora pues, ahora sí, estás claro. en una, ahora ya solo es ahora, una. Si ya, ya se ha el otro, ahora sí si ya me aparece aquí que pueda presentar, menos mal. Bueno, como comentaba, ahora si quieres, creo que es Daniel el que preguntaba, lo miro en mi acreditación y te digo, de todas maneras, la acreditación tiene varios puntos, ¿eh? tiene varios sitios donde podéis ir colocando, colocando la, la, las cosas, ¿vale? Y hay que ser muy muy estratégico eh, dónde colocáis cada una, de, la, cada una de, la, de las cuestiones, ¿vale? Pero bueno, luego lo miramos. Me voy a hacer un poquito aquí un poco también en el contenido. Esto está grabando. Vale, perfecto. Parece que todo está funcionando bien. Me voy a hacer un poquito aquí la. Eh, eh, realmente voy a explicar un poco una visión, digamos, muy comprimida de lo que de lo que entiendo yo de o de cómo sería la, la carrera investigadora, pero sobre todo. ¿Qué características tiene cada una de las fases de la carrera investigadora? Aquí la he yo en cinco, como la podéis dividir en 20, en 30, lo que sea. Pero bueno, yo veo cinco fases de desarrollo, ¿vale? De desarrollo, digamos, a lo mejor de carácter hasta desarrollo intelectual y, y, y profesional. Y en cada una de esas fases, en cada uno de estos puntos, tenemos que ir haciendo foco o tenemos que ir prestando atención a, cada, a diferentes a, diferentes, a diferentes competencias, a diferentes aspectos de la, de la, de la actividad o de la... O de lo que hacemos en investigación. Yo he que en una primera fase tenemos que prestar atención a, la, a las publicaciones, en una segunda fase tenemos que, que prestar más atención a la calidad de donde publicamos y de la autoría, a una tercera fase tenemos que prestar, prestar atención a la internacionalización, en otra fase el liderazgo y en otra fase a la obtención de, de financiación y de y, y dinero. Si realmente cumplimos estas cinco etapas de la carrera investigadora, realmente la estaremos, siendo, eh, un, la estaremos siendo investigadores o, o investigadoras. Fijaros, vosotros he puesto aquí eh, las diferentes fases, eh, vosotros tenéis un poco en esta, la fase pre 2 y la fase doctor, tenéis que estar en la fase de publicación y de calidad de autoría. La fase de internacionalización, la fase en la que internacionalizamos y, y, y salimos fuera al mundo y colaboramos con otros centros, estamos con otros investigadores realmente aquí eh, en la fase de post 2 Cuando volvemos del extranjero, ya tenemos que ser líderes, ¿Vale? Y cuando ya somos líderes y tenemos nuestra propia idea ya regresamos a esta disposición de conseguir dinero y de ganar convocatorias etcétera. ¿Vale? Y, efectivamente, de que ese esfuerzo se nos premie con, con cierta estabilización. Bueno, voy a contar cada uno de, de, de los aspectos de esta carrera. Yo creo que, al principio, cuando estáis pensando en la, en la carrera investigadora, ahora, en el punto número uno, el número el año número uno de, de, de la carrera predoctoral, tenéis que intentar o tenéis que buscar objetivos, ...vale, eh, intentar hacer publicaciones científicas... ...hay que intentar un poco... ...vuestro objetivo es aprender a hacer publicaciones... He ...puesto aquí que es casi un periodo de, de, de rodaje... ...porque la escritura científica tiene... ...tiene ciertas peculiaridades... ...tiene muchísimas normas... ...y pero bueno, una vez que la aprendemos... Eh, ...tiene ciertos automatismos que son bastante... bastante fáciles de llevar a cabo... ...y muy fácil realmente hacer artículos... artículo hacer artículos... ...no artículos buenos ni de impacto... ...hacer artículos sí, vale ...pero bueno, esta primera fase... Como os digo, eh, es importante que a lo mejor eh, en este primer año en esos primeros años no, no os preocupéis por la calidad, no os preocupéis por dónde publicáis, sino os un poco de aprender qué es la escritura, de, qué es la escritura científica y cómo, y cómo se escribe, ¿vale? Empezar un poco pero, eh, trabajando, evidentemente. Imaginaros que estéis practicando cualquier deporte no podéis llegar al top de deporte directamente, sino que tenéis que seguir una carrera de entrenamiento. Para mí esta, esta fase de entrenamiento publicamos eh, en revistas de internacionales en fin en revistas de, de baja calidad incluso los congresos son, son son también una, un buen momento para para intentar ir a congresos, donde los criterios de evaluación son un poquito más, más, más bajos, intentar hacer ponencias, este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero sin mucha, digamos, sin mucha ambición, y la ambición sería más bien aprender a, a escribir y aprender a, a relacionarme con la, con la publicación y con el mundo de la comunicación científica. Os he puesto aquí algunos de los criterios, ¿vale? Es importante siempre que en todas las fases de vuestra carrera investigadora tengáis claro cuáles son los criterios de evaluación. Tenéis que tener muy claro ¿vale? Que cada área científica tiene sus criterios de, de, de, de evaluación. ¿Vale? Que no es lo mismo evaluar en humanidades que, que, que, que en física. ¿Vale? Y tenéis que tener en cuenta siempre que eh, no se evalúa, la, la, tipo, las diferentes tipologías documentales no se evalúan de la misma manera. Actualmente, lo que más se valora dentro de, de, de la investigación, oye, digo así a nivel general, son los, son los artículos científicos. Hay áreas, como lo ocurre con otras compañeros y compañeras de derecho, donde también vale eh, los capítulos de libros tienen un papel muy importante mi recomendación es que publiquéis artículos eh, artículo científicos, en los artículos científicos tenemos siempre eh, en cuenta el impacto para valorarlos y la visibilidad de la revista y tenemos ahí productos como que ya hemos visto muchas veces en los cursos que sigo publicando como el Hot Journal Citation Report el Simago journal Run, que nos permite ver un poquito y mapear esa revista y ver la calidad de, de, de, de las mismas, tenéis que aprender esto en esta primera fase tenéis que aprender esto, eh, donde tengo que publicar, la revistilla de mi campo, aprender a manejar estos productos, ¿vale? Eh, y también os tenéis que desengañar un poquito y, y he puesto aquí que los evaluadores no leen los trabajos, ¿vale? Normalmente los sistemas de evaluación que tenemos aquí nadie lee los trabajos. Digo las evaluadoras que coevalúan nuestro currículo científico, aunque eso está cambiando, cambiando un poco, ¿vale? Entonces, en esta primera fase dedicar un poco, como os comento, a aprender a publicar y aprender también un poquito parte de, de este sistema de, de evaluación. En esta primera parte no van a valorar a nadie, ¿vale? Nadie valorará, ¿vale? simplemente publicáis y, y, y vais aprendiendo. Pero fijaros que conforme vamos avanzando, estamos ya en el a finales del segundo año, a medida del segundo año, tercer y cuarto año, ¿vale? Aquí es diferente, ya tenemos que presentar la tesis doctoral, estáis en una fase en la que aquí no tenéis que tener todavía eh, yo cuando veo mucho, a muchos compañeros aquí no tenéis que tener eh, todavía madura científica eh, ninguna. ¿Por qué no tenéis que tener madura científica? Aquí tenéis una persona que es director, el director de vuestra tesis. ¿vale? El director es responsable un poco de dirigiros y orientaros en lo que tenéis que hacer en vuestro artículo y lo que tenéis que hacer en vuestra tesis doctoral, que para eso estamos dirigiendo la, la, la, las cuestiones. ¿vale? Entonces tenéis que hacer mucho uso, muchísimo uso del director de la tesis doctoral para orientaros. ¿Vale? Normalmente os de debe coberturas cobertura. No tiene que estar encima respondiendo 100 preguntas, ni todos los días tiene que estar en los vosotros, pero sí tiene que estar orientándolo un poquito, ¿vale? Pero en este momento, en este momento de la carrera investigadora, ya tenéis que, digamos, tomar la rienda y de las publicaciones y de la investigación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque habéis visto que cuando publiquéis la tesis doctoral os van a exigir dos tres artículos uno, depende del programa de doctorado, en el que figuréis como primer autor. ¿Vale? Aquí ya aparece de la carrera científica un elemento importante, que es la autoría. ¿Vale? La autoría significa que de aquí en adelante van a valorar no solo lo que publiquemos, no basta con publicar eh, 800 artículos, sino que también un porcentaje significativo o muy importante de esos artículos debemos firmarlo como primer autor o, por ejemplo, como responsable de la correspondencia, es decir, en posiciones relevantes, si queremos que nos cuente. Vale, además no solo hay que firmar eh, eh, en primer lugar, ¿vale? sino que además os van a exigir ...que esa revista tenga calidad científica, ¿vale? La calidad científica entendida tan burdamente como lo entendemos en el mundo de la bibliometría... ...o como lo entienden, no en el mundo de la bibliometría, como lo entienden en el mundo de la evaluación científica... ...las personas que, que estamos en cargo de, de evaluación. Es decir, que una revista de calidad, aquella revista que tiene un factor de impacto. Y aquí ya aparece aquella palabra que son los cuartiles, ¿vale? Aquí la tenéis señalada, tenéis que aprender a de los cuartiles... Todas las clasificaciones de revistas se dividen en primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. Y vosotros van a pedir sistemáticamente a partir de, de, de ahora publicar revistas primer cuartil. Ya comentaré, o hemos comentado en otros cursos, que no necesariamente todo lo que publicamos tiene que ser primer cuartil. ¿vale? No todo lo que publico es del primer cuartil, sino que... Eh, también podemos publicar en otras revistas. Lo que es importante es que un porcentaje de lo que publicamos hasta el primer cuartil estamos de primeros autores. Aquí para la tesis doctoral, evidentemente, van a exigir uno o dos artículos con esta con esta con con estas características. Por tanto, veis que aquí siempre vaya a ver que la carrera de consiste en cada vez que nos aprietan más las tuercas, vale Hemos empezado a publicar tonterías y ahora ya nos exigen que, oye, encárgate de las publicaciones y publican buenas buena revistas. Aquí tenéis un poco lo que, lo que he ido re resumiendo. ¿Vale? Para los que seis de Humanidades, Ciencias Sociales, Derecho... Hay un producto que he puesto aquí que se llama SPI, eso significa Scholarly Publisher Indicator, y es una, un producto también que, que evalúa editoriales de libros, por si queréis publicar eh, capítulos o libros, ahí os indica un poco cuáles son la, las editoriales más destacadas. ¿Vale? vale bueno, entonces, y ocupando posiciones más relevantes. Se supone que cuando terminemos la tesis doctoral, eh, el perfil que tenéis eh, de un investigador o una investigadora... Y que en ese momento cuenta a lo mejor con cinco o seis publicaciones científicas, de las cuales dos o tres están en revistas de impacto y además uno o dos la ocupa, ocupa una primer, primera posición. ¿vale? Eh, con eso, pues bueno, cuando termine la, la, la tesis doctoral llega el momento quizás, el momento clave o, o, o el momento más importante en la vida de... de de un investigador que ha salido fuera de, de nuestras fronteras. Está muy bien visto, se valora muy positivamente, en algunas de las convocatorias se exige, en las plazas de la de, de ANE, que todo eso está también muy bien valorado y también en algunas son, son requisitos imprescindibles, que se realicen a estancias de, de, de investigación. ¿vale? Tenemos que salir, es importante que si vaya vaya a trabajar o bueno, queréis quedar en la carrera investigadora, tenéis que saber que eh, estamos trabajando siempre en un contexto muy interno. Nacional, estamos siempre haciendo publicaciones... ...y textos internacionales, pidiendo publicaciones... Eh, ...pidiendo proyectos internacionales, colaborando con grupos internacionales... ...yendo con internacionales, es una actividad global... vale ...aquellos que actualmente estén en la universidad y queréis ver... ...esto como una actividad donde voy a estar en vuestro despachito... ...y voy a publicar dos o tres libritos en español... ...lo estoy equivocando, ¿vale? Eh, tenéis que ver que la investigación es una actividad global... ...y si no la vemos así, estamos fuera del sistema científico... ...o al menos eh, eh, esa es mi, mi opinión... ...podemos, digamos... Tú puedes eh, hacer una, una gloriosa carrera investigadora y conseguir todas las acreditaciones publicando artículos en revistas nacionales y sin haber escrito nada en inglés ni haber colaborado con eh, eh, nadie, ni extranjero. Eso lo puedes hacer si eres español y te ocurren los criterios de la revista. Y tienes, pero realmente eh, nadie que quiera ser científico eh, quiere que sus que su investigaciones queden eh, muertas o queden o quede circunscritas a la lengua española y queden circunscritas a revistas españolas, ¿vale? Exclusivamente. Eh, eh, tienes que pensar siempre si queréis progresar en la carrera investigadora, en la globalidad, en el mundo y en el inglés. No estoy diciendo que todo lo que tenéis que hacer lo tenéis que hacer en inglés y con extranjeros. Cualquiera que se meta a mi página web puede ver que yo tengo artículos hechos a nivel internacional con gente de mi área y también tengo publicado en revistas españolas. O sea, que podéis mantener. Yo digo que... Eh, bueno, que tengáis orientación internacional y que no enterréis exclusivamente a nivel nacional, ¿vale? Y que evidentemente aceptéis que el inglés es la lengua de comunicación de, de la ciencia, pero evidentemente podéis seguir publicando artículos en español, en blog, en revistas, etcétera. No, no, una cosa no, no quita la otra, podéis tener un perfil misceláneo, ¿vale? Bueno, es un momento en el que tenéis que integrar a la comunidad investigadora, bueno, vale, aquí ya, digamos, para eh, la primera fase, en la parte pre-2, tener un director que se hace responsable de tu vida y te guía, tenéis un padre académico, pero realmente aquí ya tenéis que destrozar al padre académico, eh, independizaros de él y lanzaros, digamos, la realización de estancias y, digamos, iros forjando un carácter científico. Y independiente, vale. tenéis que ir a otro equipo de, de, de investigación muy importante, sin mucho dramatismo. Que intentéis, en la medida de lo posible, romper ciertos lazos que tenéis con vuestro director de tesis, ciertos lazos de dependencia, vale. Para que, digamos, aquí podáis actuar con mayor independencia de, eh, en el futuro. Yo recomiendo que la eh, estancia de larga, vale. A, si no podéis hacer estancia larga, hacerla de al menos tres meses, vale. La estancia tiene que ser con un mínimo de tres meses. ¿vale? Y sobre todo para la lectura de la tesis doctoral. Os he puesto aquí algunas cosillas para identificar centros centro de investigación. Tenemos, por ejemplo, el ranking de, de Shanghai allí podéis ver muchos centros donde podemos ir, ¿no? Muchas de las universidades y muchas de las convocatorias puntúan eh, o dan favorable, dice oye, esta convocatoria valora favorablemente las universidades eh, situadas en posiciones relevantes del ranking de Shanghái. Vale, está ahí, ¿vale? Y conocer el ranking, ves cuáles son vuestra, las mejores universidades y centros de, de, de investigación puesto aquí tenéis que participar, tenéis que tener cuidado, participar en los congresos, Cori. ¿qué significa esto? qué me refiero? Tener cuidado con los congresos, porque los congresos molan, los congresos molan mucho y te puedes creer que estás haciendo grandes cosas en un congreso y realmente los congresos tienen... No mandéis muchas cosas a congresos, ¿vale? Los congresos tienen un carácter social, es un evento social, es un evento para hacer networking, es un, un, un, un evento para conocer gente, pero no focalicéis nunca vuestra actividad investigadora ni vuestra actividad de publicación hacia los congresos, ¿vale? Los congresos tienen otra función. Es muy importante que vayáis al congreso más importante de tu área cada año. Y ese es al que tienes que ir, donde tienes que publicar un par de comunicaciones y listo. Pero el resto de congresos no sirven para hacer carreras eh, investigadora, ¿vale? No están valorados muy positivamente, ¿vale? Por tanto, tened cuidado con la cantidad de congresos en los que, en los que participáis. Quitan muchísimo tiempo y son poco o nada eh, valorados en, la, en, la, en, la, en, la, en las diferentes convocatorias. Vale, importante, los congresos molan mucho cuando soy gente joven eh, para hacer networking, ¿vale? ¿Cómo me voy de distancia? Oye, para los congresos ya conozco a la gente a la que quiero conocer, oye, me voy a ir con este, le voy a preguntar si quiere hacer un artículo conmigo, le voy a preguntar si eh, puedo estar de distancia con él un par de meses, le voy a preguntar si me deja sus datos para hacer una cosa. ¿vale? Intentar en los congresos hablar, hablar, hablar con todo, con todo el mundo, especialmente con aquellos que son más afines científicamente. Intentar conocer a la gente que ha visitado vuestras tesis doctorales, ¿vale? Intentar conocer a la gente físicamente que ha nutrido intelectualmente durante la realización de la tesis doctoral. Eso es importantísimo, ¿vale? E intentar establecer algún tipo de, de colaboración. Vaya a pensar, leche, acabo de salir de Granada, tengo un inglés torpe y maligno y me tengo que tener que hacerlo. Tienen que hacerlo, lo hemos hecho todos, ¿vale? Y lo seguimos lo seguimos haciendo. Vaya vez que, que, la, que el mundo científico, la comunidad científica suele ser una comunidad bastante abierta, a una comunidad además que protege mucho a los suyos, al menos así lo entiendo yo. Y, y la comunidad científica, todos los que estamos haciendo actividad científica sabemos que el futuro no somos nosotros, sino la gente que viene detrás y la gente que estamos formando, ¿vale? Y eso es la conciencia que tenemos ca casi todos. Entonces, casi todos los investigadores están dispuestos a colaborar. Con, con gente joven, con contratados postdoctorales, ¿vale? Porque sabemos que es el motor de nuestra investigación y que realmente sin, sin, sin esta gente joven que tenemos en el equipo no, no podemos hacer absolutamente absolutamente nada. Bueno, una vez que sido vuestra estancia, fijaros, aquí, digamos, la fase de la estancia, para mí la internacionalización significa eh, yo me voy forjando un carácter independiente y empiezo a tener mis idea mi Pero una vez que vengo, yo, cuando mando a alguien fuera y vuelve, cuando vienen aquí otra vez a España, lo que quiero es que sean los que sean líderes, no un liderazgo en el sentido eh, que podemos, este, que utilicen en el management, sino un liderazgo en el sentido en que ya cuando vuelves, ya ha hecho tu tesis, ha estado publicando con buena posición de firma, está colaborando con otros grupo, ya está en disposición de crear tu propia línea de, de, de investigación, ya está en disposición de tú ahora el que proponer los papers, tú ya estás el primer autor y ya tienes a lo mejor una persona o dos contigo, Trabajando ya, hacer paper totalmente independiente del tío que te dirigió la tesis doctoral, que ya no te interesa para nada, porque ya ese hombre está con otras personas. Entonces, ya es el momento realmente de la de la independencia. A eso me refiero con liderazgo, liderar nuestra propia línea de investigación. Tenéis que pensar en eso. Si quiero ser investigador, tengo que tener línea de investigación. Vale, que es el contexto donde se marca toda nuestra, toda nuestra actividad. También conozco investigadores que en su vida han tenido línea de investigación, vale. Pero bueno, hay de todo. Pero aquí estamos sintetizando la carrera la carrera investigadora, vale. Aquí os pongo, por tanto, en esta etapa de liderazgo, eh, tenéis que crear vuestras líneas o visualizar ya vuestra líneas de investigación, incluso realizar vuestros vuestro pequeños equipos, Tenemos vuestros pequeños equipos, vuestro pequeño equipo, ¿vale? Bueno, aquí he puesto el liderazgo, propia línea de investigación, aquí tenéis que crear también redes de colaboración. Eh, tenéis que estar, ya habéis estado fuera del extranjero, ya conocéis mucha gente, ya habéis visto en Congreso hablando, ya he visto en la universidad, ya conocéis compañeros que están en otras universidades y que también los conocéis, sabéis lo que hacéis. Ya tenéis que estar en disposición de toda vuestra estructura mental, de toda vuestra estructura económica, de toda vuestra estructura física, de toda vuestra estructura, ponerla en funcionamiento, ¿vale? Oye, quiero hacer un artículo? No tengo estos datos, voy a llamar al artículo de Carolica, oye, Peter, pásame los datos de, que tenía de aquel proyecto, tengo que estar en disposición de, oye vamos a hacer esto juntos, tú tienes tales becarios, así me los puedes prestar un par de ellos. Tenemos que estar a disposición de utilizar nuestras redes de colaboración. Eh, normalmente pensamos que la puesta en marcha de, de la investigación eh, significa que yo tengo dinero para investigar y si no tengo dinero, para pues no poder investigar. No, realmente, yo vida investigando y realmente lo importante es saber mover tus recursos. ¿Vale? Significa mover tus recursos... ...establecer redes de colaboración... ...y tus compañeros te van dando cosas que tú vas necesitando... ...¿vale? Porque la ciencia es una actividad colaborativa... ...no tiene, no tiene otra razón de hacer... ...y todo el mundo tiene, digamos, ese gen de la, de la colaboración... ...¿vale? Tú puedes compartir equipos... ...como pongo aquí datos, técnicas... ...de todo se puede, se puede compartir. Bueno, aquí también es habitual que en esta parte del liderazgo ya se empiece, eh, ya empiezan los investigadores un poco a dirigir sus primeras, sus trabajos fin de grado, máster, tesina, en fin, cosas de, de, de ese tipo. Y llega a la última instancia, si tú eres capaz de mantener tu línea, de haber establecido tus redes de colaboración, de publicar a nivel internacional, de tener cierto liderazgo en la publicación, pues tío, eh, ya tienes que ir pidiendo eh, pasta a quien sea importancia. O sea, es, es habitual también que ya que llevamos pasta, aquí estoy sintetizando, ¿vale? Un poco de manera escalonada. Pero en este momento ya tenemos que... Que, ...que pedir dinero, tenemos que pedir dinero sí o sí. Yo digo siempre que un investigador no ha investigado hasta que no tiene algún tipo de proyecto de, de, de investigación... ...digamos, a la, la culminación de la carrera investigadora, el conseguir dinero o recursos propios vale para, para, para investigar. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, aquí os pongo que es el momento de pedir financiación de recursos, vale para pedir recursos públicos, privados... Y bueno, pongo aquí que el primer proyecto de IP es el culmen de la carrera científica y es la rúbrica del éxito en la, del éxito, la el anterior, el anterior etapa, ¿vale? Es importante, por tanto, que, que cumplido todo, empezáis a pedir, a, a pedir dinero, ¿vale? Que ya si conseguís ya vuestros propios recursos, pues evidentemente ya vais a poder sacar líneas mucho más potentes y, y, y sacar otro tipo de, de investigación, pero realmente es la, es la culminación. ¿Se pueden en muchos otros recursos de investigación? Sí, por ejemplo, también es eh, habitual que yo, por ejemplo, también cuando no estaba investigando, pues he muchos recursos, por ejemplo, de, de las pinos que tenía, pues hacemos muchas cosas, muchas plataformas, una app de móviles, eh, eh, en fin, hacemos bastante labor de consultoría y con el dinero hemos podido seguir investigando, hemos podido, hemos podido desarrollar actividad en un contexto de carácter académico. Importante. Vale. Eh, importante que... que ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Un consejo. Si queréis avanzar del punto A al punto B, si queréis avanzar, digamos, la cara investigadora, ¿qué os pasa? Tenéis que conocer muy bien cuáles son las etapas del camino y sobre todo, cómo lo van a evaluar en las diferentes etapas. ¿vale? Tenéis que tener muy claro cuáles son los criterios de, de evaluación. Muy, muy claro, ¿vale? Si yo estoy haciendo ahora la FPU, tengo que saber ya, con tres años de antelación, cómo van a valorar el Juan de la sirva. Vale, tenéis que saber ya. Si yo quiero entrar en una integridad, como yo antes, doctor, tengo que conocer muy bien qué pide la integridad de mi departamento para eh, entrar. vale tenéis que tener previamente y con años de anticipación un conocimiento de los criterios, porque si no, la barca de la investigación no la voy a poder dirigir eh, al lugar adecuado. Yo he puesto aquí que en la evaluación del programa voy a como paradigma y reciente trabajo. Si seguís los consejos o lo que pide el programa de Ramón y Cajal, que sería el último estadio ¿no? o el último paso, no vaya a tener ningún tipo de problema porque realmente los criterios del programa de Ramón y Cajal son exigentes y, son, y se han aplicado anteriormente en otras convocatorias y en otros pasos. mira ¿qué tenéis que hacer si queréis progresar la carrera investigadora ¿Qué os cuentan? Aquí te dicen, eh, mira os van a valorar siempre eh, dos cosas. Las cuestiones curriculares y con quién os juntáis. ¿Vale? van a valorar siempre las diferentes convocatorias. No lo específicamente. Las diferentes convocatorias. Oye... Eh, qué has hecho tú y qué ha hecho la gente con la que te junta. Conforme pasa el tiempo, van a valorar lo que haces tú. Y da igual lo que haga la gente con la que te juntas. ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, el programa de Cala, eh, Ramón de Caja dice méritos curriculares del candidato de 0 80 puntos. De esta manera, fijaros, el 80%, el 80 de la evaluación a la voy a en las que a mantener el futuro depende de vuestro currículum. ¿vale? Y fijaros lo que, lo que están pidiendo. Están pidiendo aportaciones. El 50% de la, de la puntuación son que publicáis, ¿eh? vale. Por tanto, a qué tenéis que dedicar para publicar la mitad del tiempo, tenéis que estar publicando y publicando aquí, evidentemente, ya un nivel top ¿no? de eh, revistas copu o SJR. Eso nada. ¿no? nivel top, vale. Nivel con, eh, de revistas del Q1, Q2, sociales, humanidades, vale. Pero nivel super top de revistas extranjeras que valoran también la actividad internacional, vale. O qué va a estar ¿Qué? Vengáis, eh, a que están valorando que tengáis actividad internacional, y que haya tenido mucha estancia. ...que hayáis participado en muchos congresos... ...no congresos que yo mando ponencias ...sino congresos que estéis en los comités de los congresos... ...que formáis parte de la organización de los congresos... ...vale, que publicáis con... ...con gente a nivel internacional... ...que participáis de las revistas internacionales... ...no solo enviando artículos sino dentro del comité... ...vale, actividad internacional que pasa ser muy variada... ...fijaros qué importante la actividad internacional... ...25 puntos... ...y después hay una cosa magnífica que se llama el resto de méritos... da el resto de 25 puntos... Es decir, ¿hacia dónde tengo que ir realmente yo en mi carrera de investigadora? Hacia a publicar y hacer actividades dentro de un contexto internacional. Todo lo que está fuera de eso es divertido, es vida académica, pero tenéis que tener en cuenta que os puede ser valorado o no nada o absolutamente nada. ¿vale? Todo el resto de, de méritos. ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy en vida académica y quiero presentar una convocatoria, todo lo que hago con, con yo sigo publicando, pues bueno, aquí tendría... Eh, por, con los cursos que damos tendría poca poco cabida porque ni actividad internacional ni de publicación esto, eh, lo que os digo es que es importante, importante, importante hacerlo porque tenéis que tener mucha capacidad para gestionar vuestro tiempo, que para orientar vuestro esfuerzo a realmente aquello que, que esto no significa que tengamos que abandonar el resto de la actividad académica, pero sí tenemos que ser conscientes de cómo van a valorar ¿vale? no tenemos que, oye, si voy a trabajar 8 horas al día 5, 4, 5 horas las tengo que dedicar a los puntos de aportación de estudiantes nacionales de mi currículum. Y el resto lo tengo que dedicar a otras cuestiones, ¿vale? Entonces tenéis que, que tener una buena una buena estrategia en, en ese sentido. Y aquí fijaros, eh, en última instancia, capacidad del candidato para alinear su línea, lo que es 20 puntos. Esto significa que, que al final, cuando terminéis la, la estancia y volvéis, a las cuatro o 5 años tenéis que estar en disposición ya de hacer vuestras publicaciones, de tener vuestro pequeño equipito, de haber pedido vuestro pequeño proyectito que es lo que entendemos nosotros por, por liderazgo y tener una coherencia en la investigación que es fundamental. Vale, bueno, esto un poco os recomiendo que le den un programa un vistazo a la Ramón y Cajal y que veáis los criterios que os piden. Porque si, si seguís un poco y tenéis esto como, como horizonte, o vais mejor en España. Pues bueno, también le podéis dar un vistazo a vuestra área, cómo se están valorando las asociaciones de investigación. Vale, que como he puesto aquí el eje de la evaluación científica española. Los que, los, que, los que no conozcáis esto de los asesinos, hay un vistacillo, ¿vale? Es importante que lo conozcáis, ¿vale? Fijaros que aquí nos piden normalmente los, los asesinos, ¿vale? de manera súper esquemática, cinco publicaciones indesadas en el Journal of Citation Report en seis años, tampoco es mucho, ¿vale? Pero bueno, eso es lo, lo que piden. Dale un vistazo porque ahí veis vuestra área. Ah, en humanidades piden esto, en derecho piden esto, y veis un poco qué es lo que piden, ¿vale? ¿Cuál es el paradigma de publicación de, de vuestra área? Y ya está, esto voy a pasarle un poquito por encima porque seguro que tengo alguna alguna pregunta de esta, de esta fase. Dice, era los consejos o elige un director de tesis? Es muy importante, muy importante en la vida, esto es un consejo casi de, de madre, ¿con quién nos juntáis? vale Pero eso es, eso es muy, muy importante, muy importante con quién nos juntáis. El mundo académico es todavía más, más, más, más importante, ¿vale? Tenéis que elegir, os pongo aquí un, un director de tesis competitivo, es decir que tenga estas cualidades de publicación internacional, de liderazgo, que tenga financiación y que sea competente. Que es decir, que tenga competencia para ser director de tesis doctoral. Pueda tener una persona competitiva que no es competente y para tener un competente que no es competitivo. ¿Vale? Tiene que buscar un, hay, un perfil muy, muy especializado, pero tiene que buscar un director de tesis o como director de tesis tenga capacidad de competir en el, el escenario científico, pero además sea competente o tenga cualidades para dirigir tesis doctorales. ¿Vale? Entonces, las características como puesto aquí, si tiene tiene publicaciones de recursos, tenés que ver si mantienen un equipo y el líder, si atienden sus investigadores. Es fundamental investigar y directores porque no, tienen, no atienden a su doctorando y tenés que huir de ese tipo de personas. ¿vale? Y os pongo aquí, si tienes problemas con directores de tesis, cambia. Sé que no es fácil, pero intentas cambiar. Intentas cambiar porque la universidad y la dirección de tesis y y los grupos de investigación, como, como cualquier otro grupo humano, también hay grupos tóxicos, personas tóxicas, gente incompetente, ¿vale? Entonces tenés que huir de ese tipo de... De, de personas, ¿vale? La tesis realmente debe ser, un, un, debe ser una parte de vuestra carrera eh, donde tenés que esforzarte, donde, donde hay esfuerzo, ¿vale? Donde hay mucha hora invertida, pero no, necesariamente no tiene que haber sufrimiento, en el sentido de que una cosa es esforzarte y otra cosa es sufrir. Se ve que estás sufriendo, es que algo está fallando con, con vuestra tesis doctoral porque la verdad, que es verdad que tenés que esforzarse mucho, dedicar mucho hora, renunciar a muchas cosas de tu vida personal pero realmente no, el sufrimiento no debería sufrir, deberíais pasarlo bastante bien haciendo la, la tesis doctoral. ¿vale? Y bueno, ya lo he dicho y lo repito, interpreta baremos, ¿vale? conoce las reglas de evaluación de baremos, tiene que conocer siempre los baremos de las próximas convocatorias a las que te a presentar. tenéis que presentar bien vuestro currículo. Creo que tengo una cosa de estas también, otro cursito de esto, vale, lo voy a dar. Eh, presenta bien bueno aquí el currículo. Creo que tengo aquí un curso también de currículum, ¿vale? Se llama, de los que hemos ofertado ahora a vosotros, gestión del currículum científico en contextos digitales, ¿vale? Vale, pero tenéis que aprender a gestionar vuestro currículum científico, a presentarlo, ¿vale? A defenderlo. Y, bueno, tenéis que tener siempre presente que las personas a las que tenéis que ir convenciendo ya a lo largo de toda vuestra vida son los evaluadores, ¿vale? Tenéis siempre en cuenta que detrás de, de cada documento de cada artículo, de cada proyecto de investigación, hay una persona detrás que lo va a leer y te va a juzgar, ¿vale? Pues intentad siempre utilizar vuestras herramientas para que cuando presentáis algo, sea un documento legible, que lo defienda bien, que presente bien vuestra investigación, ¿vale? Siempre digo que aquí, a las que tenemos que convencer a la comunidad científica o a los compañeros de que de espacio, no, los nos tenemos que convencer a las personas que leen, por ejemplo, los laboratorios de las revistas que leen nuestros trabajos o las personas que, que van a valorar nuestro proyecto ¿vale? entonces estamos siempre sometidos o siempre estamos en un ejercicio permanente de, de persuasión ¿vale? y ya está me callo, no sé si habéis entrado de algo porque yo voy a toda leche hablando y... vamos a hacer un turno de pre preguntas, ¿os parece? hola no hay ¿cómo lo hacemos las preguntas? Eh, Daniel, hola ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, espérate, vamos a, parar, vamos a... Sí, sí, sí, te, te escucho. ¿Quién es? Vale, es que soy José Manuel Jiménez, tenía una cuestión que te he puesto por el chat, que era hasta qué punto se, se llega a evaluar el tener varias líneas de investigación activas. Con activas me refiero a las que te das comunicación al Congreso, publiques artículos, algún capítulo de libro. Es decir, que no te centres únicamente en lo que es en, en la temática de, de tu tesis. Vale, gracias. Yo lo, ah, yo lo valoro muy, eh, yo lo valoro positivamente o si me tuviera que enfrentar a la valoración de un currículo lo valoraría positiva, lo, positivamente porque realmente eh, ocurre que la, la investigación es un camino que se va bifurcando, es decir, tú empiezas con la tesis doctoral y si eres buen investigador tienes que estar en disposición de visualizar otras cuestiones, otras ramificaciones de la tesis, ¿vale? si colaboras a nivel internacional eres capaz de a partir del conocimiento que ha generado iniciar otra línea de investigación. Vale, y la línea de investigación tenéis que verlas como carretera, como arteria. Hay líneas de investigación que duran una publicación científica, hay líneas de investigación que van a acompañar toda la vida, hay líneas de investigación que duran cuatro o cinco años, lo que dura un, a lo mejor un contratado predoctoral que tiene, o hay investigaciones que duran hasta que finaliza la colaboración con, con un colega. Hay investigaciones o líneas de investigación que tienen un carácter nacional, porque por ejemplo yo tengo líneas de investigación nacionales, yo me dedico o tengo artículos sobre las unidades de bibliometría y qué tiene que hacer un profesional, son cosas profesionales que tienen un impacto a nivel nacional, pero la tengo, esa línea, y la desarrollo, y me gusta porque estoy en contacto con, con, con el mundo profesional, ¿vale? En definitiva, es positivo, y tenéis que tener cabeza para tener, no, yo no te voy a decir 10 líneas de investigación, pero sí tenéis que tener varias, a lo mejor 2 o tres yo tengo dos o tres líneas de investigación, ¿vale? O dos o tres frentes a los que trabajo, con diferentes además perspectivas de publicación en Canadá en cada uno de ellos, pero yo lo veo muy positivo, lo veo muy positivo que cuando terminéis la tesis doctoral, eh, digamos, tengáis diferentes líneas de, de publicaciones, diferentes líneas, dos, tres, más de tres, a, esa, a la edad que estáis vosotros, la, o la parte que estáis, tampoco, es, tampoco es recomendable, ¿vale? Porque si no... Pero bueno, muy positivo. ¿Más preguntas? Si no, continuamos hasta el final. Vale, me quedan 10 minutos, me quedan 10 minutillos. Ahora sí, hacemos, pasamos a otra fase. Eh, el formulario por ahí. Olivia, yo no te he sacado, chiquilla. No te voy a sacar. Eh. Eh, bueno, se manda aquí el formulario a, a Olivia, ¿vale? Ahora oh, pasáis ahora otra vez. Mira, aquí yo, aquí yo lo he puesto en esta eh, las convocatorias. Perdón, fijaos que esto sigue el mismo... Eh, lo voy a explicar muy rápidamente porque realmente no quiero hacer tampoco un tío loro aquí. Está todo especificado. Eh, importante, si sí quiero lanzar el mensaje aquí en el vicerrectorado de, de la investigación tenemos personas y un equipo que exclusivamente eh, dedicado a, a, a gestionar este tipo de convocatorias y que os venía aquí, bueno, no lo podéis venir porque no tenéis me comís, pero que os llamáis, escribís y os informan, ¿vale? que nos dedicamos a eso a atenderos, entonces os recomiendo hacer uso de la gente y de, la, y de todo el personal de eh, administración y servicios que trabajamos por aquí eh, que, que, que vengáis al vicerrectorado y nos preguntéis, y nos martilléis, ¿vale? Que para eso para eso nos pagan y para eso estamos, ¿vale? Entonces, las convocatorias, ¿quién financia? Están las convocatorias de carácter nacional, ¿vale? Hay convocatorias de la UGR, hay convocatorias de la Comisión Europea, hay convocatorias privadas y las convocatorias autonómicas. Esta es del año pasado, ya están otra vez en marcha las convocatorias autonómicas, ¿vale? Ya está otra vez en marcha. Vale, Pero bueno, siempre, Europa, convocatorias europeas, nacionales, autonómicas y locales es decir de la UGR y después las privadas tenéis financiación por todos por todos los por todos los lugares este es el mapa un poco que habéis visto que he seguido el la esquemita esa que tenemos por aquí guapo de la carrera investigadora he seguido este esquema aquí tenéis la carrera investigadora y aquí he macheado yo esta misma esta misma esta misma diapo con, con las diferentes con las diferentes convocatorias bueno aquí hay mucha, ¿eh? No hay muchas, No te crees que vaya a tener que, que, que apoyar mucho esto, pero fijaros. A nivel nacional, tenemos la FPU y la FPI, ¿vale? En esa ya, algunos de los que estáis escuchándome ya soy de, de, de, de tener este tipo de, de contrato. ¿Qué tenéis que hacer? Pues mira, muy fácil. Eh, la primera, la siguiente convocatoria es la Juan de la Sierva, ¿vale? Aquí tenéis la Juan de la Sierva, que tiene dos... La Juan de la Sierva tiene dos, formación e incorporación, y cada una de ellas dura dos años. ¿Vale? O sea, tenéis la Juan de la Sierva. En la Juan de la Sierva, voy a ver es que los criterios de valoración son más parecidos a la de la Cajal. Tiene alguna valoración más de dónde vais a ir con el equipo de investigación, pero sobre todo eh, eh, eh, van a tener en cuenta cuestiones parecidas a la de la Cajal. Pero bueno, esta es la Juan de la Sierva que dura cuatro años, ¿vale? Ojo, chicos, o chicas, las que estáis aquí en contrato predoctoral, que sepáis que cuando metéis por aquí, aquí hay una cosa que llevamos nosotros contrato puente. De la Universidad de Granada. Realmente esta diapositiva tiene que estar aquí. ¿vale? Tenemos un contrato. En cuanto termine la FPU y la FPI, los que estéis contratados con la Universidad de Granada, tenéis que ir al contrato puente. Es ¿vale? el que os damos al menos. Creo que son. Eh, puede estar incluso hasta un año con un contrato puente, que tenéis poquito dinero, ¿eh? no hay mucho, porque además es cofinanciado con departamentos. Pero este contrato puente va a permitir que cuando termine la tesis podáis preparar con tranquilidad la convocatoria a donde la sirva y tenéis un año en el que de repente no encontréis. Terminéis la tesis, me encuentro desamparado y Sur, ¿no? En el término de tesis tengo un colchoncito con el contrato puente de la Universidad de Granada, veis que son convocatorios de la Universidad de Granada, ¿vale? Este contrato puente permite hacer una transición menos dolorosa a Juan de la sirva ¿vale? El ministerio, esta carrera investigadora del ministerio, fijaros, aquí después, una vez que tenemos Juan de la sirva tenéis también el programa Ramón y Cajal, ¿vale? El proyecto de jóvenes investigadores y la Miguel cerde El programa, pues, aquí tenéis el contrato de Ramón y Cajal, digamos, os permite también estabilizarlo dentro de los GR y tenéis la acreditación y tres el proyecto de jóvenes investigadores es que el ministerio saca dentro del plan nacional de la convocatoria de proyectos, un proyecto de jóvenes investigadores, en el que podéis concursar incluso si no tenéis afiliación a la universidad, afiliación con la, afiliación con la universidad. El OGR, tenemos cositas, también tenemos el contrato de doctoral tenemos el programa de perfeccionamiento de doctores, ¿vale?, para que vayáis a otra universidad. En la Universidad de Granada tenemos el contrato de reincorporación, que es el equivalente a la Ramón y Cajal. Este es el que tengo yo, por ejemplo. Y tenemos el programa Atenea. Y en Europa tenéis Marie Curie y la RC. Bueno, evidentemente esto también no me interesa, pero RC sí puede estar interesante, que, que la veáis de dar un vistazo. Importante, muchas de estas figuras, ahora han metido a la Juan de la sierva, Ramón y Cajal, reincorporación, Atenea, tienen estabilización dentro de la Universidad de Granada, porque la Universidad de Granada... Tiene una cosa muy chula que la tengo puesta aquí que es el plan de estabilización. Es decir, para todos estos contratos la Universidad de Granada al término de contrato te garantiza que te contrata a la universidad como mínimo como ayudante de doctor. Vale, por tanto son contratos muy atractivos. Si te eres del European Research Council, Starting and Consolidated si eres del programa Ramón y Cajal de incorporación de jóvenes doctores, de los proyectos de Madrid para jóvenes investigadores de los contratos para doctores de la Juan de la Sierva incorporación y, y no, incorporación solo de la Talent High, talento para de la Junta si tienes la, la Marie Curie, si tienes la Tenitra, todas estas figuras tienen estabilización dentro de, de la Universidad de Granada esto es un pelotazo. yo cuando era joven había esta, estas cosas de estabilización y leche, si eres Juan de la Sierva incorporación, te garantiza que el momento que termine va a entrar dentro de la Universidad de Granada y te garantiza que cuando termina Juan de la Sierva tío va a poder estar aquí y dar el salto aquí y ya va a poder seguir tranquilamente con tu carrerita, ¿vale? Entonces, para pues, tenéis que estar que estar a, a, atento. Eh, Os he puesto aquí las la convocatorias, ¿vale? Yo creo, así que los voy a mandar aquí para que dejar cinco minutos de darle un vistazo, ¿vale? Darle un vistazo a las convocatorias. Aquí he hecho una selección de las convocatorias, ¿vale? Eh, esta es la beca de iniciación. Bueno, hay una beca que podéis optar, alguno de los que estéis aquí, que es la beca de iniciación a la investigación máster. ¿Vale? Del plan propio de investigación, aquí lo tenéis. Aquí tenéis los FPU, FPU, FPI, los contratos puentes que hoy he hablado, ¿vale? Cuando pone aquí Universidad Granada, son de la Universidad de Granada. Dale un vistacillo. Si tenéis dudas, después con los contratos me vais preguntando tranquilamente, me escribí o lo que sea. Aquí tenéis a Juan de la Sierva, ¿vale? A Juan de la Sierva Formación. Aquí tenéis a Juan de la Sierva Incorporación. ¿Vale? Tenéis el perfeccionamiento de de la universidad, que nada, el plan propio de investigación, el programa Ramón y Cajal. En fin, que tenéis bastantes bastante convocatorias. Os mando como tarea un poco, ¿vale? Para a lo largo del día le vais dando un vistazo a todas estas convocatorias, sobre todo las que os interese. Y yo ya sabéis que si queréis, pues estoy por aquí por el, por el Telegram, ¿vale? Y me vais haciendo las preguntas que queráis. Y después también, como el viernes voy a estar también en, en el curso, también podéis hacer las preguntas que, que tengáis sobre este tema. ¿Vale? Y ahora si queréis dejamos un tornillo de preguntas, ¿vale? Si os parece. Hola, Dani. Sí, ¿quién eres? Hola, eh, soy es? Pablo. ¿Te he dejado de presentar? Mira, eh, Pablo? te quería preguntar. Eh, yo estoy en el tercer año de doctorado ya, voy a aumentarlo, o sea, voy a extender al, al cuarto año. Pero yo no soy becado ni FPU ni ni FPI. Voy así, una, como si dijéramos, un poquillo por libre. Eh, ¿Cuáles ¿Sí? son las opciones que hay que hay después de la tesis? Porque claro, todo lo que estoy viendo son contratos para gente que ha, que ha tenido pues, un contrato de FPU o FPI, pero los que no tenemos esas becas, ¿cuáles son las opciones? Porque, claro, mi tutor me ha recomendado hacer el postdoctorado directamente, pero, claro, eh, no sé tampoco muy bien... Vale, mira, eh, te puede pasar como me pasó, me pasó a mí, que yo no, para nada, no participé, no tuve la... El problema es que tiene la BACA y la FPU es un problema evidente, ya que está pasando el expediente académico. No era crítica al sistema de evaluación, porque no hay otro sistema de evaluación que 7.000, pero, claro, eh, yo cuando estaba estudiando, la verdad que a mí estudiar me interesaba poco en la época de, de la universidad y me dedicaba a otra a, a otro tipo de cuestiones, entonces mi expediente académico dentro de los grados eh, son de lamentable a pésimo, es decir, de 5 de 5 y medio, entonces pues evidentemente no he podido concursar para este tipo de, de, de contrato, después cuando me di cuenta ya que la vida era algo duro y que había que trabajar pues bueno, ya era mejor, demasiado tarde pero ya me puse a ya me puse a, a, a me otro punto, ¿no? pero bueno, me puse mayor con 27 años, por ahí, eh, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que yo también hice la tesis de la misma manera que tú, entonces eh, tú puedes el sistema de investigación, es, hay uno que es el oficial, ¿vale? Pero evidentemente, sí. ¿tú en qué área estás trabajando, Pablo? Eh, yo en historia medieval, vale, sobre todo de aquí de la zona de Jaén y Granada. Sí, en, en humanidad, si te voy a decir, en humanidad la cuestión la cuestión de la investigación es más es más chunga desde el punto de vista profesional. Pero claro, tú lo que tienes que hacer, evidentemente, es publicar, publicar y publicar. Sí, la única haciendo... publicar y mantenerte muy vinculado a tu grupo de investigación, ¿Vale? Y evidentemente tú tienes la posibilidad, por ejemplo, de acceder eh, a, a, a contratos del tipo, por ejemplo, una interinidad dentro de tu departamento, tú puedes optar a ella, ¿vale? Independientemente de que, de, de que, no, de que no tengas FPU, FPI, y puedas entrar, por ejemplo, por la interinidad, si consigues la interinidad, puedes conseguir ahí también do, eh, docencia de, de algún tipo, ¿vale? después hay contratos, hay contratos que no tienen en nada la, lo que la do, lo, en cuenta nada la docencia, esto es lo que me pasó a mí. Mm. claro ¿Qué pasa? Son contratos que ya son muy a largo plazo, porque por ejemplo, en la parte del contrato Ramón y Cajal, en la parte del contrato de reincorporación de la Universidad de Granada, en el contrato Talentia de la Junta de Andalucía, en la Marie Curie de, de, de Europa, son contratos o oportunidades que tenemos donde la, la, la docencia no se tiene en cuenta. Pero claro, tienes que tener un currículum bueno de investigación. ¿Qué te va a ocurrir? Te va a ocurrir como a mí. Tener un currículum bueno de investigación... Cuando tienes que hacer una actividad paralela, es decir, por ejemplo, claro, tú puedes hacer un currículum de investigación, pero tienes que vivir. Tendrás que tener algún Exacto. trabajo. Exacto. Entonces, va a perder muchas horas de sueño si quieres quedarte en la carrera. Va a tener que trabajar el doble, porque vas a tener que trabajar tu trabajo y va a tener que, que, que sacarte un currículum fuerte. Pero, por ejemplo, yo hice eso. Aposté por tener un, un currículum con publicaciones internacionales, presentar la caja. No la conseguí, pero conseguí la reincorporación de, de la universidad y pude entrar al sistema por ahí. Pero ya no puedo entrar... Es que encima. No sé, no sé esto, pero el tutor me dijo además que el postdoctorado no lo puede hacer en la misma Universidad de Granada. No sé si eso es claro. así o no. Eh, yo cuando hice la postdoctoral, a ver, tú la postdoctoral no la puedes hacer aquí porque eso no significaría postdoctoral. El ¿vale? postdoctoral significa que tiene que salir fuera. eso te va a pasar también. Vale. A mí me pasó también cuando tengo que hacer la postdoctoral... Pues gracias que tiene un grupo de investigación en el que está bien integrado y que, que, era el que, estaba Barito, que es el que está con Evaristo, que es el director del programa de Ciencias Sociales de, ahí, de la escuela. He estado con Evaristo Jiménez y en mi grupo de investigación me financiaron parte de la estancia. Y parte de la estancia me la pagué yo de mi billete. Pero claro, esta el sistema que tienes que buscar. En fin, que al final te va pillado doble esfuerzo. No no quiero ni quitarte las ganas ni decirte con camiones rosas, pero te va a costar doble de esfuerzo y te va a costar tu... Incluso va a ser dinero de tu propio bolsillo porque no está dentro del sistema. Pero no, sí, sí se puede, ¿vale? si sí se puede conseguir, si sí puede, sí puede entrar. Tiene la integridades y después tiene todas estas convocatorias postdoctorales, pero esas convocatorias para cuando tengas 34 o 35 años, ¿vale? Y ya tengo un currículum de la leche. Vale, bueno. ok, gracias. Sí, papá, espérate, espérate. Hay sí, un bien. programa dentro del Plan Nacional, ojo a todos, un programa que es para investigadores, sin... Eh, espérate, me voy a apuntar aquí y ahora lo mando, ¿vale? Ahí, ahí, sí. Más, para estas cosas, Hay un programa, ¿vale? En el que tú puedes pedir un proyecto del Plan Nacional sin tener vinculación a la Universidad de Granada. ¿Vale? Vale. Entonces, ese está súper chulo. Y, y a ese mola. Ese mola porque ahí, con que tengas un Plan Nacional, tú tienes tu Plan Nacional, ¿vale? ¿Y qué pasa? Sí. Si consigo el Plan Nacional, el dinero va destinado a contratarme a mí. ¿Vale? Y evidentemente, si te contratan con el Plan Nacional, te contratas a ti mismo, pero ya para la docencia, ya, digamos, empiezas a tener elementos del sistema que te van a permitir progresar. Luego lo mando por el Telegram. ¿Tienes tu estatus? Vale en el telegram, Pablo. Sí, sí, estoy. Y ya no es que no lo mando, pon un mensaje, Dani, acuérdate. ¿vale? Y ahora lo mando. Esa convocatoria vale. es súper interesante y precisamente va, Pablo, a, orientada a rescatar a gente como tú. Para gente que, por lo vale. menos, no está por el sistema, pero evidentemente, también, como comprenderás, son unas convocatorias un poco cabroncillas, sí, son bastante duras. vale Me lo imagino, sí, me lo imagino. Pero bueno, muy bien, pues, no sé si vale, por muchas gracias, tu... gracias a ti. Una no, preguntilla... Sí, Dani, buenos días. Soy Daniel Molina del programa de Medicina Clínica y Salud Pública. Eh, continuando con lo que comentaba. Ah, sí te a matar, que... No, conduciendo, ¿no? No estarás conduciendo, ¿no? Ya, no, no, no, estoy estacionado. Estoy aquí aparcado. No me asustes. Va a pasar ya, como en esos vídeos donde se graban y se pegan la leche en directo, tío, y no va a dar ni <risa> directo. No, no, para nada. Sí, Seguridad y ante todo. Sí. Eh, el caso que comenta Pablo Bucart. Justamente, ¿la docencia que se evalúa para el proceso de acreditación tiene que ser durante el periodo del doctorado? ¿Puede ser anterior, puede ser posterior? Y, puede ser y, a anterior o posterior. Si sí. Dices para ayudante doctor, para ayudante doctor, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, puede ser posterior, puede ser todo tipo de docencia en cualquier momento de tu vida. Y en cualquier, por ejemplo, en cualquier tipo de, de, de centro. O sea, que no hay ningún problema. La que quiera, ¿vale? ¿vale? Esa es la pregunta. No tiene que ser centro universitario de manera exclusiva. Puede ser en cualquier nivel... Sí, sí, hombre, evidentemente como, como comentaba antes o van a valorar positivamente la docencia en un contexto académico para, por ejemplo, me claro. he dado un curso la docencia puede ser, por ejemplo eh, he dado un curso y yo sigo publicando, tío, esto es docencia esto lo puedes meter y es docencia académica, por ejemplo tú puedes sacar si, <ríe> si tú dice, yo por ejemplo la docencia la saqué así dando muchos cursos de este tipo eh, si por ejemplo tú vas a, a, a la acreditación y has presentado cinco cursos entonces, yo sigo publicando y ese está certificado por el vicerrectorado... está certificado por la Escuela Internacional de posgrado... para pues esos cinco cursos te valen pues, para sacarte la, la acreditación. Y son cursos con una validez bastante. Bueno, si yo he dado cursos para mis compañeros de la facultad donde trabajo, porque he ido al extranjero y si no tenéis que... he dicho al decano, oye, decano, voy a organizar un cursito de esto para las profes que se enteren. Venga, perfecto. Ese es un curso en un contexto académico universitario y que también te vale. ¿Vale? Esa es la típica de docencia, digamos, que si tenéis problemas, como me pasó a mí para participar del sistema docente oficial que podéis generar, ¿vale? Y que os pueden dar puntos y que os pueden ayudar a preparar un buen, un buen currículo. Ahora bien, ¿has dado eh, docencia en una ONG? Perfecto. ¿Has dado docencia de maestro normal? Convencional? También me vale, ¿vale? Pero tenéis que tener esa docencia, digamos, de carácter más, más, más, más universitario, de carácter, digamos, en un contexto académico. También, por ejemplo, habéis visto una docencia que me mucho y que y me gusta bastante, cuando hay congresos. Oye, eh, organización de taller, ¿alguien quiere organizar un taller? Tío, veis, organiza un taller. Bueno, pues yo hago un taller para el congreso, ¿vale? Esa mola mucho esa docencia, ¿vale? Entonces tenéis que buscaros, lo, lo usáis, buscaros vuestra propia docencia. Para ayudar a todos, ¿vale? Yo creo que sí, si vais con 5 o 6 cursos de aquí, esto de aquí, esta conferencia, este taller que tiene un congreso, os podéis sacar bien la ayuda a, a doctor sin problema, ¿vale? Yo, para conseguir esperanza, me saqué la ayudante doctor sin ningún tipo de docencia digamos, de, de, de grado, de, de grado vale oficial. No tiene ningún tipo de docencia de, de ese tipo. ¿Vale? Perfecto, ¿Algo más, Dani? gracias. Venga, Olivia pregunta también si hace falta... Entonces, si es si en otros países, también la puedes presentar, Olivia. Eso también se puede presentar. ¿Hace falta justificar de alguna forma? Dice la docencia. Hombre, la docencia hay que justificarla siempre con... Aquí en España, ya sabes que el tema va que cada cosa que hagamos tiene que estar certificada. ¿Vale? Entonces tenés que tener mucho cuidado. A mí me pasó una cosa horrorosa, horrible, lamentable, que, y me lamentable digo porque yo me dedico a estas cuestiones, pero cuando me tuve que hacer la, la acreditación no tiene ningún papel porque pasaba del tema. Y al final, cuando tuve que presentar la acreditación, tuve que 10 años de mi vida certificarla. Y eso ¿eh? duele mucho, ¿eh? duele mucho y tuvo mucho tiempo. Tienes que ir pidiendo certificados para, para todo, ¿vale? Eh, Aneca, cuando tú vas, te pide, oye, eh, usted dice aquí que ha dado... Tres cursos de yo sigo publicando. Certifíquemelo. Pues tú dices, sí, tengo aquí los cert tres certificados, quemada Daniel Torres, no sé qué, aquí los tiene. Firmado por el vicerector de investigación. Perfecto, esto me vale. Usted dice que ha estado aquí, dando cursos aquí. No tengo certificado. Esto no vale. Pero vale, tenéis que certificarlo todo y, y guardando todas las cositas. Vamos a ver eh, qué más preguntillas tenemos. Hay más preguntas. Voy a atender primero las que hagáis las preguntas hablando, ¿vale? Y después si sí queda alguna... Que estoy harto de escribir en chat y nadie se atreve a hacer preguntas hablando. Voy a la sí, Hola. Bueno, tiro yo. No, tíale, Hola, Carolina. Daniel. Soy Carolina del programa de doctorado de ciencia jurídica. Antes ha hablado del currículum científico, ¿no? De cómo elaborar un currículum científico y no has dicho que hay cursos específicos para eso. ¿Podría repetir dónde están esos cursos, por favor? La verdad ah, es que no, Sí, lo, mira, los lo tengo puestos, lo, yo voy a dar, mira, eh, aquí, están aquí en la página, esto lo tiene que haber recibido vosotros, ¿no? Mira, ah, el de la actividad formativa. Y aquí lo pongo, actividad formativa, taca, taca, vale. Dale un vistazo vale. lo que no por aquí. Ahí lo tenéis, lo que pasa es que eh, mi, mi amigo, vice de la escuela, lo tienen esto un poco caótico, ¿no? Sí, yo, vamos, es una cosa que a veces para buscar cosas ahí tienes que dar 14 vueltas. Sí, sí, sí. Vamos, a un, vamos a tener que dar un curso de cómo... De cómo digamos, buscar la... los cursos en la página de... Bueno, aquí pone, aquí pone, ahora, os voy a decir, bueno, yo voy, a, voy a recomendar a los míos porque evidentemente tienen que ver sí, sí, claro. Aquí tiene, yo tengo el taller práctico para la preparación de las convocatorias postdoctorales, pero pone segunda quincena de marzo, bueno, lo apuntando. Esto no sé cuándo habrá que darlo, yo ya di los datos. Ese lo no tengo, ese está chulo. Pero este es para los que vaya a presentaros, para, sobre todo para los que seáis... ¿Y qué más tengo? Tengo el curso sobre gestión del currículo científico en contextos digitales. Este mola mucho, ¿vale? Este, es, este sí a es además, un curso entretenido, ¿eh? No va a ser un curso en plan en plan rollo, vamos a ver los códigos científicos, cómo descargar publicaciones de bases de datos y preparar un souvenir sin trabajar demasiado... Voy a enseñaros también las cositas de las páginas web para la gente que no sepáis eh, mucho, mucho de HTML ni de páginas web cómo va a ser una paginita como esta en una tarde, ¿vale? En fin, vamos a ver diferentes cosas misceláneas, ¿vale? Para gestionar el currículum científico. Este va a estar va a estar divertido y este va a servir ya para toda la vida. Y después <risa> vale. otro. Tenía otro. Aquí estoy. Tenía este, que este también os podía apuntar. Y este es curso cómo diseñar y escribir. Un artículo de investigación en ciencias sociales. ¿vale? O sea, ¿Vale? Ahí lo de derecho también podéis Bueno, los derechos derecho problema es que tenemos cuando damos los cursos que como que, ¿sabes, Carolina? Sí. perfil Pero bueno, yo no. no. Pero sí, un, un poco precioso. El curso este os, os sirve perfectamente. ¿vale? vale, gracias. Bueno, y aparte yo sigo publicando también damos cursitos de esto, ¿vale? Sí, sí, sí, yo estoy pendiente de los que mm. publicáis. Yo sigo publicando, la verdad es que he hecho varios y están bastante bien. Muy bien. Gracias. Venga, pues, un abrazo. Hasta ahora. Más cosillas por ahí. Eh, Daniel, sí, ah. bueno, bueno, después. A ver, sí. ¿Hablas tú? Y ahora habla Alejandra, o habla Alejandra y después Katy. Me ha alguna hora, no quería las dos callar. Eh, mi pregunta es muy rápida. Tampoco soy FPU ni FPI, además soy extranjera, no pertenezco al espacio europeo y estoy en el segundo año de doctorado. ¿Y qué opciones tengo para obtener una financiación o qué podría hacer después también para obtener el postdoctorado? Porque me gustaría continuar con la carrera científica. Vale, vale, sí. Eh, claro, aquí ya tiene... Aquí, aquí, aquí os comento por eso, los, comento, los comentarios que yo he hecho aquí en el, en el curso, cuando, cuando yo ponía aquí eh, eh, este tipo de cuestiones de esto, sobre todo creo que estaba aquí al final, elige un director competitivo, competitivo y competente que tiene publicaciones de recursos, o mantiene un equipo. Aquí es importante que si queréis estar dentro de la carrera investigadora, sobre todo casos como tuyo, Katia, como pasaba creo que era, que era Pablo, o como le pasó a mí mismo, si estáis en un grupo que no tiene dinero, que no tiene proyecto de investigación... Yo, Katy, te, si no sé está ni pero si no tiene recursos ni dinero, difícilmente va, va, va a poder continuar la carrera investigadora, porque un perfil como, como el que tú tienes es bastante difícil, te diría lo mismo que a Pablo, intenta ir a las convocatorias de este tipo. De todas maneras, ¿qué oportunidades tenéis que, digamos, que se han No lo he puesto, pero en el vicerrectorado de investigación de la Universidad de Granada, ¿vale? aquí... Eh, Podría encontrar muchas, aquí tenéis, eh, Ayuda y proyectos ¿dónde están los recursos humanos? Mira, aquí, ahora lo voy a mandar, ¿eh? todos los meses, ¿vale? Podría encontrar aquí alguna alguna oportunidad, esto por aquí, esto por allá, y me lo voy a pegar en la presentación, porque todos los años no, y así ya lo tengo para el año que viene, Ahí, así ya lo tengo yo. Esto que lo, lo tiene que haber comentado y no lo he comentado y tiene que haberlo hecho. Ahí. Bueno, veis que preparando la presentación para el año que viene. Ahí. Ahí. Ahí. Disculpadme, vale, es que si no das pase me olvida. Pero fíjate, ya lo tengo hecho para el año que viene. Vale. Bueno, fíjate, aquí lo que he comentado. Todos los veces habéis visto que la universidad que no ha dicho, la universidad que no ha. Tiene la leche de proyectos de investigación. Pues todos los meses salen, todo, cada, cada, no todos los meses, cada X tiempo sale una convocatoria, sale convocatoria en donde se piden recursos humanos para esos proyectos. Se llama personas con cargo, grupo y proyectos. Y aquí te sale una lista de contratos. Vale, vamos a ver, eh, eh, eh. ¿Dónde está? Publicación en boja. Pues veis aquí, aquí hoy salen los contratos de la Universidad de Granada que estamos sacando. ¿Dónde están? Daniel, no estás compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla, pues avisarme antes. Si no me avisas las cosas, yo se me va a la cabeza. Ay, perdonadme, disculpadme. Aquí, eh, vale, bueno, lo he puesto por ahí, lo he puesto en la presentación, ¿eh? Lo tenéis aquí en la presentación, lo he compartido. Aquí, contrato, bueno, lo, lo explico, vicerrector de investigación, ¿vale? Eh, Recursos humanos. Aquí tenéis todas las convocatorias que hemos ido comentando, ¿vale? Aquí tenéis personal, proyecto. Y aquí tenéis personal con cargo a proyectos. Lista de contratos publicada en el tablón de anuncios. ¿Vale? ¿Dónde está la lista? Vamos a ver. De aquí pone febrero. Listado de contratos. ¿Vale? Y aquí tenéis los contratos que han salido en febrero. No es a qué tipo de contratos sale. Un contrato de investigación para el proyecto de investigación, la identificación inferencial de proposiciones para filósofos. Aquí tenéis un contrato. Eh, aquí tenéis que os piden... Aquí uno incluso que solo piden formación profesional o bachiller. Un contrato de aquí, en el área de química. ¿Vale? Bueno, ahí veis que hay muchos contratos. Sacamos cientos de contratos. ¿Vale? Dale un vistazo a esto, Katy ¿Vale? Yo creo que le puedes dar un vistazo a esto... ¿Vale? Porque la, yo creo que es la única forma que puedes tener de, de, de conseguirlo. ¿Vale? Ahí salen muchos contratos. Pues, a no sabes que, que dentro de tu grupo te saquen también un contrato específico para para ti, ¿vale? Pero la verdad es que lo tienes muy difícil. Más cosillas, más preguntas por ahí. ¿No ¿Vale? hay más preguntas? Vale, pues si no tenéis bueno, más preguntas. Sí. ¿Hay no, más preguntas? Sí, si nadie se anima, más que una pregunta es un, un consejo tuyo. Con este tema, yo estoy en el tercer año de doctorado ¿no? en educación y claro, con el tema del COVID la estancia internacional no la he podido organizar. Entonces yo ahora tengo la duda de ¿o terminar este año como me toca o tener que terminar la tesis un año después para hacer el... el y la estancia sí. internacional. Entonces, no, como está diciendo que es importante... Lo tengo súper claro, yo, o sea, yo que te recomendaría si fuera, Ojo, todas las recomendaciones y todo lo que os diga no más responsable responsables después de lo que pase. No, no claro, que claro, pues sí, pues, te decía, era un, una opinión tuya que la se valora. Eso, no, no, te crees, que te, te, te, te, te, es broma, es broma. Yo te, te recomiendo, pero todo tiene un carácter súper subjetivo. Imagino que vas a eh, Yo que te recomendaría si fuera tu directora de tesis. Yo te diría, intenta pillarte una estancia... Ya, ¿vale? Intenta empezar ya una estancia de investigación con carácter virtual, porque ahora se está, se está fomentando, ¿vale? Pero eh, empiezas estancia, ¿vale? estar a lo mejor dos meses virtuales, como te dejen irte, te vas físicamente y lee la tesis cuanto antes, ¿vale? ¿Cuántos cuánto años llevas con la tesis, Alejandra? Este sería mi tercero, y claro, yo es que no empecé la tesis con no. 27, yo la he empezado con 36. Entonces, Tienes que ir claro. que quemando a tapa, a ti te pasa mismo que a mí. O sea, la, la gente que vamos con un poquito más de retraso, tenemos que ir poniéndonos cuanto antes en el mercado. Yo, por ejemplo, a ti te recomendaría eso. Eh, aguárese, pero, que estás ahí, tiene menos años. Le digo, tío, espérate a que al cuarto año, a la gente más joven le digo al cuarto año, pero tú métete ya en el mercado de del de condenatoral. Daniel, porque esto de las estancias virtuales lo he escuchado mucho, yo he preguntado por ellas y, por ejemplo, a Eva, ¿no?, que es la coordinadora del área de educación, incluso a mi tutor, y me ha dicho que las estancias virtuales se han dado a gente que ya la solicitó, lo solicitó, le ha pillado la pandemia y le han dejado terminar en virtual, pero que no te, o sea, que no se están dando estancias de que yo diga, si yo ya tengo el sitio para irme y todo… Pero no puedo pedir. No, pedirme, no, no hay necesidad la virtual. tiene la información porque las la estancias se siguen haciendo porque eh, bueno, hay necesidad de irnos al centro de investigación, ¿vale? Y tenemos esa necesidad y se están concediendo porque la estancia no depende de la estancia depende de que la, la, el centro de investigación de receptor esté dispuesto a aceptar la estancia virtual, ¿vale? Pero si no puedes irte, ¿vale? Eh, pero depende sí, del me centro. Claro, no, pero es que me ha dicho mi tutor que si yo solicitase ahora mismo la estancia no me la concederían porque si no se están concediendo estancias por el tema del COVID. Claro, pero se está concediendo estancias, pero no sé, por ejemplo, yo te cuento el caso que no ha ocurrido a nosotros, no sé si está por igual, ¿sabes para que lo comente? No ocurrió, él se tiene que ir a estancia el mes que viene, pero ¿por qué? Porque él va a ir a trabajar un curso a, a, un, a un centro de investigación. Para ir a trabajar a ese centro de investigación ¿vale? O lo que va a hacer allí, necesito los permisos para bases de datos, necesito un permiso para poder acceder a la biblioteca, necesito permiso. Y entonces tiene que estar acreditado dentro de ese centro como que está de estancia, aunque está aquí en Granada, ¿vale? Y oficialmente para acceder a la base de datos y a la estructura que nos da la universidad tiene que estar de alguna manera vinculado como estancia, ¿vale? Entonces no depende de... que de, a, a ti nadie te tiene que conceder nada, ¿eh? O sea, no te, no te equivoques que aquí nadie te concede nada. Tú te vas si quieres a un centro de investigación. Y si el centro de investigación te admite... Y les dice: Miren, eh, yo quiero hacer una estancia. Eh, podemos empezar a hacer ya la estancia a colaborar. Y estamos de acuerdo con el programa del COVID. Yo vengo inmediatamente y me incorporo. ¿Ustedes me no, claro, sí. es que a mí se me ser en educación, claro, la universidad donde yo quiero ir está como nosotros, online. Vale. O sea, claro, también ahí ellos ahora mismo no están aceptando. Pero el tutor fue, claro, que lo que me estás diciendo lo volveré a consultar, el tutor me dijo, no se están concediendo las estancias por esto. Pero ya Pero bueno, he escuchado las a las son... personas que dicen, yo me de han... virtual. Sí, no se están concediendo en, esas, en esa universidad, te refieres, ¿no? Pero... Aquí no, no, no, no. no. Dani, bueno, de esta manera, tú, tú verlo y, y yo creo que se puede hacer. O sea, si yo me quiero ir mañana a, a, a al, al Instituto Meteorológico de Massachusetts, ya vamos, oye, ¿para qué no estar aquí? ¿Ya? ¿Para qué necesitas hacer datos supercomputadores. Y necesito la clave, venga, pues te pongo un de estas servidores, verán se puede venir, viene aquí no podemos hacer otra cosa? Aquí en, en los investigadores estamos intentando, la gente dice, que qué está de un rollo? No, un rollo, que estamos en un mundo pandémico, y tenemos que buscar soluciones a nuestras Claro, porque a mí, cuando me ha dicho el sitio donde quiero ir, es que estamos online, digo, ya, pero es que para lo que yo tengo que hacer me vale estar online. Claro, claro, te, claro ya depende de ello. De, en ciencias sociales y en humanidades, las estancias tienen a veces poco sentido. Bueno, tiene sentido porque conoce mucha gente, está en una dinámica, está en otro centro. Claro, sí. Uno, el, el, el producto final, que es el artículo, la colaboración, no debería tener mucho impacto. De esta manera, como el tema de las estancias virtuales, ¿vale? Eh, las podéis hacer. Y yo, como evaluador, cuando me, me cuando me lleguen y tengo que valorarla, la valoré bien en el punto de diré, ¿Y usted por qué ha tenido esta estancia virtual? ¿Vale? Y, y tenéis que justificarla muy muy bien, que es lo que, que tenéis que, que poner en la estancia, en el sentido de: Me he ido allí porque me han dado acceso a los recursos, me han dado esto, esto. esto? Y cuando el mundo se arregló, pude ir a hacer la, la estancia. Vale, tenéis que justificarlo muy bien. Y sobre todo en la estancia, tenéis cuidado porque lo que yo justifica, sobre todo, es qué habéis conseguido que habéis, o qué habéis hecho en la estancia. Bueno, mira, consigo publicar un artículo, he preparado un proyecto europeo para concurrir, que después me lo dieron, pero lo preparamos, ¿vale? justificar muy bien vuestras labores. ¿vale? Entonces, maneras, bueno, Alejandra, como estamos por aquí por el vicerrector, si tienes más, más problemas, lo vamos comentando, ¿vale? Me pego un toque y ya está. Sí, llamaré, porque claro, no me... He escuchado mucho esto de que la gente está haciendo la estancia virtual y claro, yo cuando lo he preguntado me han dicho, ¿no? Y ahora que se lo pregunté a Eva en un curso de, a ver, yo estoy en tercer año, me ha pasado esto del COVID, yo quiero hacer mi doctorado internacional y o lo pospongo o, no, o no termino fecha. O sea, digo, tenéis que dar una solución y me dijeron, las estancias virtuales no se hacen, o sea, eso sí. no es así y tal, lo que te acabo de comentar. Y no, ya, te digo, no, tendrán que dar también una solución a la gente que no ha pillado sí. la pandemia, ¿qué culpa tenemos? Sí, estaba por ahí ser también, que creo que se ha visto en, un, en esta precisamente, a ver que nos comenta. Sí, estaba hablando, ¿me escuchas, Dani? Sí, te escuchamos. Sí, que lo que yo iba a comentar solo, que lo que lo que hay problema ahora es sobre todo no, no con el, con la financiación, porque eso se sigue haciendo, de hecho el ministerio tiene abierto justo a terminar un plazo para, para pedir la estancia de CPU. El problema está en que luego te admitan y te dejen ir a, a ese sitio, que eso ya depende de, de, del centro, pero vamos, que pueda alargarlo. De hecho, lo tienen previsto que si tiene algún, algún problema con la situación actual, pues poder retrasarla un poco. De hecho, yo todavía estoy arrastrando la, la estancia del año pasado, en, 2000, en 2020, con la Universidad de Granada, y como pues, no puedo irme al centro porque el, el tutor está de hecho todavía aquí en España, pues no, no tiene ningún sentido hacerla. Entonces, pues, es mantenerlas todo lo que lo que me dejen posible, pero mientras puedo hacerla virtual y si en algún momento se, se puede, pues aprovechar esas ayudas, pero que se siguen sí, dando. Sí, sí, sí, yo creo que hay posibilidades, Alejandra. ¿Vale? A todos Hola, ya Daniel, un... muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo muy fuerte. Hola, Daniel. Vale. Soy Carmen, de FPU del departamento de didáctica y organización escolar de sí. Ciencia de la Educación, y no sé si mi pregunta viene un poco al caso, con lo que está comentando Alejandra y Wenzel, el caso es que yo me fui de estancia a final de enero de 2020, me tuve que venir en marzo, eh, y a mí nadie me quiere aceptar esa mención internacional, aunque he estado medio algo, eh, en Italia en concreto, y dos meses de estancia virtual, y eso no se me acepta de ninguna de las maneras como mención internacional. Claro, sí, tiene, tengo que... Que haya vale, con que hay, hay dos cuestiones que me gustaría comentar en relación a tu pregunta. Hay dos cuestiones diferentes. Una cosa es la cuestión, digamos, con la estancia, con los carácter administrativos, que es el problema que, que tiene Carmen. Y otra es con el valor de la estancia, pero ese, vale, eh, tú pasas hacer una estancia, a hacer todas las estancias que tú quieras con carácter voluntario, irte, venir, y eso te sirve para tu currículum, sobre todo si justifica muy bien los resultados. Y otra cosa es esto. Eh, cuando tenemos que presentar un estancia como un requisito administrativo. Yo, la verdad, Carmen, que no sé qué responderte. ¿Ha hablado con alguien de la Escuela Internacional de Postgrado? Sí, sí. Yo me fui... Se supone que desde el Vicerrectorado de Internalización, que fue quien me, me dio la ayuda, no había problema ninguno en acreditar. Eh, quién, la te ha la pega? ¿Quién es la persona en no, el cargo específico que te ha puesto la, la, que la pega? ¿Cómo, perdón? Digo, ¿quién es la, digo, quién es la, quién es la persona o la, o la unidad que te ha puesto la... Esta pega para conseguir la certificación. La eh, el CAE, eh, la sí. comisión del doctorado que acepta las estancias internacionales. Yo de hecho es que dije, bueno, es que yo tengo como demostrar que, que he estado y que me he tenido que venir obligada, pero bueno, aparte es que tengo publicaciones derivadas de, de esa investigación que hice allí y de nada está sirviendo. Vale. O sea, yo tengo impedimento en, en volver a irme, pero hombre, claro, cuando el COVID y ese tema está mejor... Pero evidentemente, ese tiempo no, de que, es, un poco más experiencia experiencia. que yo he hecho en estar allí, de nada sirve a de la universidad. Vale, yo lo que haré un poco, lo que pasa por ti o lo que pasa por nosotros, un poco, ver, cuando vean mis compañeros de la Escuela Internacional, lo comentaré, este tipo de circunstancias, ¿vale? Me informaré un poco, porque yo no estoy dentro y no conozco eh, todas las cosas que pasan en la universidad, pero bueno, lo anoto, Carmen, y lo único que te parece es que lo, lo voy a comentar por ellos, que, que que me dicen, ¿vale? Pero en principio, yo que tú harías el sistema de queja queja queja correo, correo, correo, ¿vale? Y evidentemente está claro que esta situación está afectando seguro a más, a más alumnos y alumnos de la escuela y yo creo que es injusto que tenéis un poco que también coordinar a todos los que esté pasando esto, porque evidentemente las circunstancias a son excepcionales y, y además no podéis hacer nada. pero yo, yo creo que hasta cada padre del verano que nadie se va a ir de estancia ni se va a poder a hacer nada. Claro, vale. sí. Lo que pasa es que desde el vice de internalización no había ningún tipo de problema en reconocer esto, pero es verdad que luego desde el CAE me parece a mí que no estaban de acuerdo en. Vale, bueno, lo puedo comentar. que en el chat que dice que también le pasó algo y yo he hablado con dos personas más que estaban en la misma situación que yo y no hay respuesta. Vale, bueno, y Marta, ¿te está dando alguna.? Poner alguna... Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, ¿vale? Voy a intentar ver si podemos dar alguna respuesta, ¿vale? Así, después yo sigo publicando y por los sitios que no... Que, ah, ya, ya. Que... Venga, ya voy a Carmen pocas preguntas, voy a responder ya, ¿eh? que me tengo que ir a tomar un, un cafelillo. De todas manera, el viernes si queréis, como el viernes estaremos, y el viernes estaremos ya más tranquilo después también podemos responder más preguntas, ¿vale? Venga, Victoria va a ser la última. Si se puede ¿se plantear una queja general, si hay una queja, planteala. Venga. Dale, Victoria, plantea una queja general, ¿vale? Y ya sabéis, eh, Juan, eh, en Telegram sigo atendiendo. Eh, y después por el viernes también respondemos más preguntas, más ¿vale? Oye, Victoria, ¿no iba a plantear una queja o qué? Ah, vale. Bueno, pues entonces si os parece, ni nada urgente, pues lo, lo cortamos por aquí la. Bueno. A mí nos ha colado la última hora. No, era, era solo, bueno, por Dime comentar también que me ha pasado un problema similar y entonces atajar el, el problema este que estamos hablando de la estancia virtual y el CAE me resulta bastante interesante por eso, porque yo querría haber hecho la estancia también después de verano y, y no pude porque era en Estados Unidos y no se podía sacar Bien. el visado. Y ahora lo que estoy intentando es como quiero presentarla para julio, pero no puedo solicitar estancia virtual tres meses porque lo que decían por ahí por el chat, que según el enlace del CAE tienes que tener la fecha límite de, de oficial sí. de, de la, no, la tasía sí. eh, de, de, de octubre o algo así. Vale. El caso es que yo quiero presentar antes de mi fecha límite, quiero presentar en julio y por tanto no puedo solicitar estos tres meses de estancia virtual. Sí. Y claro. bueno... Aquí hay okay, un término de YouTube interesante, porque, a ver, que se va a cortar. Porque, claro, tenéis que plantearos si os interesa tener la misión internacional o, si, o, en qué, o en qué mejora vuestra vida o vuestra oportunidad de tener la misión internacional. Y, y si no mejoren nada, os voy a dedicar a otras cuestiones y eh, la ya la tesis, porque, en fin, no lo podéis estar esperando a que de, de, Porque realmente es que aquí no dependéis de, no de una cuestión administrativa, dependéis de un hecho que es, estén vosotros, que lo mismo podéis... ...el año que viene y estáis entonces dejando vuestra vida en manos de... ...en fin, de un, de un escenario que de incertidumbre absoluta. ¿Vale? A lo mejor si eres la tesis y un internacional... ...pues mira, las convocatorias que te vas a presentar... ...pues no pide mención internacional o no la valoran positivamente. Y si no es así, pues la presentáis y os quitáis la tesis de encima. Depende mucho. De esta manera, después cuando ya se la tesis... ...se valora, pero no se valora tanto la mención internacional. Yo cuando la leí no tenía mención internacional... ...y me preocupé del de sistema y ya existía. ¿Vale? Y se la en, la tiempo. en la acreditación sí que te, te dan puntos por si la tienes. No bueno, son sí, muchos... pero Si publica Alejandro un par de publicaciones en el primer cuarto un capítulo, te lo compensa. Pero sí, claro. Eh, eh, en todos sitios claro. sí, te va a poner: Tiene mi internacional, sí, 0,5 puntos. ¿vale? O si te va a dar una plaza de evidentemente, todo esto lo valora. Pero tenés que valorar si dices: Pues mira, me voy, prefiero tener la tesis, prefiero seguir publicando y ya compensaré esos puntos que me deja atrás con otro tipo de cuestiones. ¿vale? Pero a mí estas situaciones de estancamiento ha comido mucho mucho yuyu, ¿vale? Y, en fin, esto de depender de una pandemia, de depender de decisiones de la administración pública, para vivo cuando Estados Unidos a un país normal y vuelve a abrir la frontera o a no podemos circular libremente por Europa. ¿Vale? En fin. Es una cosa que como cadenas es esas manos puede generar mucha incertidumbre. Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Ya son casi las 11 no me lo digo, media orilla más, pero como comento, Estoy a vuestra disposición en el Telegram, pero después de esta tarde si me vais preguntando cositas os, os respondo y mañana tenéis estoy por, a... no, el viernes, estoy también dando un cursito y estaré por ahí respondiendo lo que queráis, ¿vale? Un abrazo. Muchas gracias, Daniel. A ti, a ti siempre. Hasta luego. Hasta luego gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego.